Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Creo que nos escuchamos todos. Nuestro querido doctor Manuel Maroto nos va a dedicar unas palabras para empezar. Manuel. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Bueno, insistir un poco en lo que ya decía ayer. Entrad, por favor, a la plataforma, ir completando los ejercicios, vamos, visionando los contenidos. Y también comentaros que ya lo que ayer quedó, esa pequeña parte última que quedó ayer pendiente de ver, eh, está ya colgada en formato PDF en la plataforma, para que podáis ver esa última parte que, que quedó en, en el tintero. Y solamente eso, que, que os pongáis un poquito las filas y que me tenéis al otro lado de la plataforma, ¿de acuerdo? Para ayudaros. Gracias Manuel. Bueno, pues eh, hoy tenemos aquí al gran Ricardo Llamas. CEO de Deportae, eh, empresario, inversor y un speaker estupendo. Creo que os lo vais a pasar bien con él, vais a aprender. Y por favor, participad todo lo que podáis porque un speaker no es nadie sin su público. Ricardo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Eh, sobre todo, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de, de participar en el curso. Para mí siempre es un, un placer y bueno, esperemos poder aportar algo de valor. Eh, voy a compartir la pantalla. A ver. Vale, el tema es que yo así con la pantalla compartida, ¿vale? Yo no veo el chat, entonces cualquier pregunta que haya, me la... ¿Me la comentáis vosotros? ¿vale? Sí, estaré pendiente yo, Ricardo. El, en, primer, en primer lugar, bueno, daros las gracias a todos los participantes por, por formaros, porque yo creo que hoy en día, pues, si no nos formamos no solo en transformación digital, sino si no intentamos ser mejores en cada, en cada momento en este mundo. Uf, no os lo voy a contar yo, ¿no? Tan cambiante. El, creo que, bueno, no solo nos quedamos desactualizados, sino nos quedamos absolutamente fuera de juego. ¿Qué es lo que me gustaría a mí de, de esta charla, webinar, conferencia, le llamemos como queramos? Lo que me gustaría sería aportaros todo el valor que humildemente yo pueda en base a mi experiencia, que mi experiencia es bastante, eh, son 13 años dándome hostias contra una pared, así que, bueno, pues algo es algo... Y, y muchas empresas, algunas mmm, que me han ido súper bien, otras que me han ido mal, unas las he vendido, otras las sigo teniendo, pero bueno, al final un trayecto de una persona que lo que os habla es porque lo ha hecho, porque lo ha experimentado y no porque lo ha leído en un libro. Que está genial leer en un libro, pero bueno, aquí la persona que tenéis delante, pues por lo menos es una persona de esas que se remanga las manos y se las mancha y, y va y bueno, y se. Y se estrella ahí en el barro. ¿no? Esto va a ser complicado para mí porque yo al final estoy aquí hablándole a la pantalla, no os veo las caritas, a mí me encanta dar charlas y tener audit auditorio lleno, ¿no? pues me siento así como una estrella del rock y ahora hablarle a la pantalla me va a ser complicado, así que os voy a pedir un favor y el favor es que conforme yo vaya hablando, vayáis haciendo preguntas. Esas preguntas me las va a ir pasando Manuel y yo las voy contestando. ¿Por qué? Porque yo creo que al final un ponente es una persona que se pone, obviamente da, da su contenido o se intenta aportar todo el valor posible, pero ese contenido al final lo tenéis en internet, lo tenéis seguramente en la plataforma del curso, lo tenéis en un montón de sitios. Yo creo humildemente que donde yo os puedo aportar valor, aparte obviamente del contenido, es en que me preguntéis cosas sobre vuestro negocio relacionadas con la que estamos hablando, tipo consultoría, y yo os puedo dar mi opinión sobre eso en concreto. Yo creo que así es realmente donde, donde se aporta valor y donde yo creo que realmente yo soy especialmente bueno. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Es quién es el chaval este, bueno, chaval ya cada vez menos chaval, que tenéis delante. Eh, yo soy Ricardo Llamas, yo soy una persona normal eh, de Málaga que es, intenta meterse el máximo de líos posible. Eh, monté un, un negocio, el, el primer negocio que monté lo monté en 2007, plena crisis, me di una hostia y perdí muchísimo, muchísimo dinero que no tenía, que tuve que devolver. A, a la Caixa en cómo dan mensualidades de 426 euros al mes, luego Monté de Portae, que es mi empresa más grande que nos dedicamos a actividades infantiles. Bueno, nos dedicábamos a actividades infantiles, porque ahora con el coronavirus no hacemos nada. Bueno, realmente ahora somos la empresa líder en la formación de monitores y animadores en España, antepresencial, ahora online. Tengo una escuela de marketing que se llama Puscan, tengo cuatro restaurantes que se llama Hojanas, los que seáis de Málaga, pues seguramente los conocéis. Eh, nos dedicamos al poquet, doy conferencias, he escrito dos libros, bueno, un tío, un tío que le gusta moverse, ¿vale? Soy una persona, como te digo, una persona hecha a sí misma, se puede decir así, porque soy una persona que nadie me ha dado nada, no vengo de unos papás millonarios desgraciadamente que me hayan regalado nada, sino todo ha sido construido con esta cabeza y con estas dos manos, pero también gracias a la ayuda pues, de todo el mundo que trabaja conmigo y de, bueno, pues de todo el mundo que al final también me ha ayudado y me ha enseñado. Bueno, no me enrollo más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del cliente digital. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene tener un canal totalmente online para cuando nos ocurra exactamente lo que ha ocurrido ahora con el coronavirus, ¿no? Vamos a ver eh, transformación digital, un poco el concepto. No vamos a entrar mucho porque ya, ya habéis estado viéndolo. Vamos a ver las características del cliente digital. El cliente digital enfocado en la venta, estrategia, modelos de negocio digitales, estructura que necesitamos y comunicación. Al final, mi objetivo es, de la charla, enfocarlo en dos puntos. El primer punto, el cliente digital, o sea, qué necesita el cliente que nos va a consumir digitalmente. Y el otro punto es qué necesitamos hacer nosotros o tener nosotros para enamorar, conquistar o aportar valor a ese cliente digital. Creo yo que todos estaréis de acuerdo conmigo. Aquí me, me gustaría lo de eh, levantamos las manos, pero bueno. El, eh, todos estaréis conmigo en que el cliente que había en 2008 no es el mismo que había en 2018, pero es que el cliente que había en 2019 no es el cliente que hay en 2020. Ha pasado algo eh, que obviamente es una mierda, perdonadme que hable así de mal, pero yo hablo así, el, que ha sido el coronavirus. Y el coronavirus ha sido pues lo que, se, lo que Nassim Taleb, que es un estadista, bueno, un no estadista, es un economista estadounidense, domina como un cisne negro. Es algo que nadie podía prever y que de repente lo cambia todo. No es como que te toque la lotería, es un cisne negro, positivo. El coronavirus es un cisne negro, negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh? Nos ha venido el coronavirus y ¿qué ha pasado? De repente nos han encerrado en casa. De repente nos han dicho que no podemos abrir nuestros restaurantes, que no podemos abrir nuestros comercios, que los autónomos no podemos salir a trabajar. Y entonces la, la gente se ha planteado y, y ha dicho, hostia, ¿y ahora qué hago yo? Si el mundo ahora se queda así, ¿qué hago yo? Y todo el mundo empieza a recordar, hostia, hace cuatro años, yo fui a una charla y me hablaron de transformación digital, Ya todo el mundo se quería poner a vender online, y claro se han dado cuenta de que les falta conocimiento. De que les falta conocimiento y sobre todo les hace falta práctica. Porque ha cambiado absolutamente todo. Ha cambiado como el cliente compra, pero ha cambiado sobre todo como las empresas tienen que vender. Al final nos hemos dado cuenta de que si tú realmente quieres conseguir algo, ya no vale solo con intentar conseguirlo. Muchas veces lo que necesitas es sacrificarlo todo. Este anuncio de Nike os lo he puesto porque tiene exactamente esa frase. Muchas veces, a mí me gusta decir que para conseguir algo, lo más difícil no es aprender lo que necesitas para conseguirlo. Muchas veces lo más difícil es que tienes que destruir absolutamente todo lo que tienes, o casi todo lo que tienes, para construirlo desde cero. Y eso para conseguir eso hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente y muy válido. Y el coronavirus, lo que nos ha hecho el coronavirus, bueno, esto, el coronavirus realmente lo que ha hecho ha sido adelantar siete años. O sea, esto que está pasando ahora, de que todo el mundo tiene que digitalizarse, de que todo el mundo tiene que vender online, de que todo el mundo tiene que tener su tienda, de que todo el mundo tiene que entender que no puede vivir solo del presencial, sino que también tiene que tenerlo online, pero también ha demostrado que los que solo tienen online también tienen que tener presencial, porque el solo online tampoco vale. Esto ya iba a pasar dentro de siete años, ocho, diez, o cinco, o tres. Pero esto ya iba a pasar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha adelantado. Que nos han dado una hostia de realidad y nos han dicho, pues esto es ahora, o te pones las pilas o estás muerto. Y desgraciadamente esto es así. Mira, yo os pongo un ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos con... <coughs> Me gusta poner ejemplos con, con mis empresas, porque soy un ególatra, un poquito, pero sobre todo porque yo creo, me gusta eh, la gente que pone ejemplos sobre las cosas que le pasan. ¿no? Yo tengo una empresa que tenía antes del coronavirus ciento y pico trabajadores. Eh, nosotros, nos portales, nosotros nos dedicamos a actividades para niños, teníamos 23 ludotecas en toda España, servicios en hoteles, campamentos, actividades en colegios, servicios para ayuntamientos... Formación presencial, bueno, formación online un poco también, bueno, una, una, una pasada, nos, nos iba bastante bien y tal. Y ahora de repente llega el coronavirus y no tenemos nada. Pero es que no solo que venga el coronavirus y no tengamos nada, es que ha pasado el coronavirus, bueno, ha pasado, entendedme. Nos han dejado salir a la calle, por, por lo menos aquí en Andalucía, hasta las 10 de la noche, bueno, en España hasta las 10 de la noche, para aquí en Andalucía, a las 6 de la tarde nos están cortando eh, todos los negocios. entonces esto lo que, lo que ha ocurrido es que yo en mi empresa no tengo ningún servicio. ¿De qué vive mi empresa a día de hoy? De la transformación digital que nosotros hicimos hace mucho tiempo. Mi empresa a día de hoy, que es una empresa en un... Era una empresa en un 70% offline, a día de hoy vive solo de ese 30% online que, son nuestra, que es nuestra formación online. Ese 30% se ha convertido casi en un 60% del negocio total a día de hoy, solo porque llegamos a la transformación preparados, bueno, a la transformación, ya estábamos transformados, pero llegamos a este cisne negro, como lo he denominado, preparados, formados, capacitados, no porque fuéramos adivinos sabiendo que iba a ocurrir el coronavirus, que nadie lo sabía, pero sí sabíamos que no podíamos depender solo de la parte offline, porque en algún momento podría surgir algo y vamos a necesitarla online. No sé si me estoy explicando cualquier duda, por favor, me, me vais preguntando. vale Entonces, esta situación actual, que no es esta situación actual, esto ya se iba previendo desde, desde hace mucho tiempo y sobre todo va a ser el futuro. Mm, me molesta decir el futuro porque es el presente, pero... Que de aquí en adelante va a ser por 25, está claro. O sea, es que este discurso que yo estoy diciendo lo dije hace cuatro años. No dije que va a venir el coronavirus, pero dije que es que el cliente va a querer comprar digital. Va a querer comprar digital. Eso no va a hacer que se pierda el presencial, pero el cliente va a querer comprar digital. Entonces, ¿qué características tiene un cliente digital a diferencia de uno? Hay una pregunta de Edu que nos hace si el cliente digital se irá si se termina la pandemia. Eh, Edu, muchas gracias, tío, por ser el primero en preguntar. ¿eh? De verdad, o sea, pregunta todo lo que necesite. Que me, encanta, me encanta hablar con la gente. A mí me gusta esto por hablar con la gente. El, a ver, mira, el cliente digital no se va a ir después de la pandemia. Es que el cliente digital ya estaba antes de la pandemia. Es como decir, los coches híbridos se van a ir... Cuando se desplome el gasoil, no. Esto es una realidad que ha venido para quedarse, pero, pero es que no es de ahora. Lo que sí es cierto es que en la pandemia el cliente digital, por ejemplo, mira, te voy a hablar de formación online, ¿vale? O de pedidos a domicilio, por ejemplo, en comida. En la pandemia ha pegado un picazo enorme. Ha subido una barbaridad. ¿Se va a mantener ese picazo? Por supuesto que no. Va a bajar, pero aún bajando va a ser como el 300% de lo que era antes. Porque esto es una realidad, y ahora cuando lleguemos al punto de estrategia lo vais a ver, esto es una realidad que ha venido para quedarse 100%. Vamos a ver, ¿quién quiere ir, salvando muchísimo las distancias, ¿quién quiere ir al corte inglés, meterse en el centro de Málaga o de donde seáis, a aparcar, para comprar una lavadora, pues un amante de las lavadoras que quieran que le expliquen que hay una lavadora, que es maravillosa, pero los demás, personas normales y terrenales, pues hacemos así, compramos en el corting en online, o en Amazon, o en donde sea, o en la tienda de barrio de confianza tuya que tenga online y que te la mande, porque tú no quieres ir a la tienda a comprarlo online. Pero si esa tienda, porque nosotros compramos en Pepe el de las lavadoras, no nos ofrece este servicio... Al final acabaremos yéndonos a otro grande o a otro que sí nos ofrezca el servicio. El cliente digital 100% ha venido para quedarse, lo que sí, o sea, ha venido para quedarse, no. O sea, el, cli el cliente digital es una realidad ya, era una realidad del año pasado, lo que pasa que esto lo ha acelerado todo por 100. O sea, el coronavirus va a ser un cambio de paradigma radical en, en la forma en la que el cliente consume. Porque se ha tenido el cliente, no el empresario, el cliente se ha formado a una velocidad en el mundo digital que no va a querer volver por comodidad al presencial. Eso no significa que el presencial vaya a morir. El presencial no va a morir. Pero lo que sí es cierto es que se va a ver mermado. Se va a ver mermado. Entonces, hoy en día una empresa que quiera eh, sobrevivir tiene que ser 360, pero de esto hablaremos luego. Tiene que tener un omnicanalidad, pero esto, de esto a, hablaremos, hablaremos luego. Si no, he, si no he respondido la respuesta, o sea, si no era la respuesta exacta que esperaba, que me vuelva a repreguntar, ¿vale, Manuel? Estamos. Venga, pues entonces, el, el cliente digital ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado el cliente digital? Básicamente, porque el cliente, una cosa que hay que entender es que el cliente, sois vosotros, soy yo, somos personitas de carne y hueso que estamos detrás de una pantalla y si no nos dejan salir a partir de las 9 de la noche, vamos a pedir a que nos lo traigan. Si, no, si tenemos a un familiar malo o estamos en, en situación de riesgo, vamos a pedir para, para comprar. Si hoy en día el corte inglés o Amazon te trae el producto en última milla en menos de una hora... Pues como tú comprenderás, yo no voy a coger mi coche, voy a aparcar en el centro de Málaga, voy a entrar, voy a comprar algo, voy a volver a mi coche, voy a volver, que voy a invertir más de dos horas en algo que a mí realmente no me proporciona una experiencia enorme. Entonces hay que empezar a pensar qué valor estamos aportando al cliente, porque al final esto se centra, la transformación digital surge sencillamente como surge en todas las revoluciones. De hacer. Más accesible al cliente o a la persona lo que quiere conseguir, ya sea por entretenimiento, ya sea por precio o ya sea por comodidad o mejorarle la vida. Ricardo, me va nueva pregunta. ¿Le venden mucho tus restaurantes con el toque de queda a partir de las 6 de la tarde o la gente no se hace ver? <ríe> Está <Muy> directa, ¿eh? <ríe> Está directa, ¿cómo se llama? Eh, perdona, Carlos Javier. Carlos Javier, eh, mis restaurantes venden eh, a partir de las 6 de la tarde, mucho a mucho a domicilio, mucho a domicilio y mucho a takeaway. Obviamente, eh, cenas no podemos dar y la gente no adelanta su horario a las 6 de la tarde para cenar porque todavía no somos finlandeses. Y menos en Málaga, <ríe> menos en Málaga, pero pero no, pero, pero a domicilio sí va, eh, sí funciona bastante bien. ¿Se vende menos? Bastante menos, claro que sí. Pero si no hubiéramos estado preparados para domicilio, sido una ruina absoluta. No sé si hubiéramos podido aguantar, de hecho. El, bueno, os, os comento, características del cliente digital. ¿vale? El cliente digital, a diferencia del cliente que no es digital, suele pasar muchísimo tiempo conectado. ¿Qué ocurre? Aquí os he dejado un estudio para, para que lo veáis. Lo que significa es que una persona que está mucho tiempo conectada es como una persona que está mucho tiempo en la zona cercana a vuestro local. O sea, tiene muchísimas posibilidades de ser enamorado o de ser encantado por vosotros con una oferta irresistible. Oferta no, no es descuento. Oferta es una propuesta de valor. ¿vale? Luego, el cliente digital... A diferencia del cliente físico, digamos, de la persona de la persona física, de cuando tú vas a comprar en un sitio, tiene muchísimo más poder. ¿Por qué? Bueno, tiene muchísimo más poder y además sabe que tiene mucho más poder. ¿A quién no le ha pasado eh, o, o ha visto historias de una persona que ha ido a, a un hotel, ha pedido una habitación superior... Y, ha dicho, y no se la han dado y dice bueno, pues me voy a quejar en TripAdvisor para poneros una mala crítica, porque una mala crítica hace mucho daño en un mundo, en el presencial en el que tú vas a un hotel eh, no te tratan bien, por ejemplo y tú te vas, pues sí, se lo cuentas a tu grupo de amigos, que en función de lo popular que sea, pues son 20, 50 o 2, ¿vale? Da igual, pero en el mundo digital, tú lo cuentas y es posible que incluso se viralice y llegues a millones de personas en un momento. Entonces, el cliente sabe que tiene mucho más poder. Pero es que además de, de, de tener mucho más poder, no solo tiene poder por la crítica que te puede hacer, tiene mucho más poder porque tiene toda la oferta a disposición de un clic. O sea, puede ver si tu nevera es más barata aquí, aquí, aquí o aquí y dónde comprarla. Si tu única diferenciación es el precio, estás muerto. Tenemos que diferenciarnos en aportar valor a nuestro cliente. ¿Cómo se aporta valor a nuestro cliente? Conociendo a nuestro cliente mejor que el mismo casi. Luego el cliente digital, a diferencia también de, del cliente presencial, exige inmediatez. ¿Por qué voy a comprarte yo online? Si puedo ir a alguien que seguramente me tratará mejor personalmente. Y digo supuestamente porque esto no siempre ocurre así, esto no siempre ocurre, así. pero ¿el cliente por qué lo hace? Porque quiere inmediatez. Una, se hizo un estudio en el mundo del e-commerce, cada año en, en el mundo del e-commerce se hace un estudio anual en el que salen todas las, eh, digamos, todas las variables de prácticamente el e-commerce nacional de la gente que hace la gente, qué valora la gente, por qué la gente está haciendo una cosa o está haciendo otra. Y salió un resultado que me sorprendió muchísimo y es que la gente valoraba antes que el envío llegara en 24 horas a que fuera más barato el precio. O sea, estamos, y la gente me refiero a nosotros, porque esto es un estudio nacional, en, en, en norma general, ¿se dice norma general? Bueno, en general nosotros el, preferimos... Coger un producto y que nos llegue al día siguiente, aunque nos cueste un poquito más de dinero, que, que nos llegue en dos días y sea un poco más barato. Aquí entiendo que muchos de vosotros me diréis, no, yo prefiero que sea más barato, ya, pero yo te hablo la media nacional. Ricardo también pregunta si piensas que este nuevo cliente es más exigente en general en cuanto a la calidad del producto o servicio. Eh, yo, creo que no, yo creo que no es más exigente. O sea, yo creo que el cliente es el mismo. Lo que pasa es que este cliente, como, como te he comentado en, que, en el punto anterior, que tiene más poder, lo que tiene es más oferta para elegir. Cuando tú vivías en... O sea, tú vivías, ¿no? Yo no te conozco, pero pues, si tú vives en cómpeta y te querías ir a comprar ropa en Competa pues a lo mejor tenías una o dos tiendas para comprar ropa. Entonces elegías entre una o dos tiendas. El cliente digital tiene cientos de miles de tiendas para elegir, entonces no es que se vuelva más exigente, es que quiere lo que le están ofreciendo el resto, pero en ti, al final lo que nos está obligando el cliente digital es a ser mejores nosotros, no es que él sea más exigente, es que nos obliga a ser mejores porque ya hay gente que es muy buena, pero esto ocurre en, en todos los negocios, si tú tienes un restaurante de tapas en una calle y al lado tuyo ponen otro restaurante de tapas con unas tapas más grandes al mismo precio, pero con unos camareros guapísimos, encantadores y maravillosos. Que cuando tú llegas, se saben tu nombre y encima te sonríen todo el rato. ¿Dónde vais la gente? ¿A ese o al tuyo? Pues seguramente al otro. O sea, esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que lo que te está dando internet es mayor oferta, pero esto es un mundo de oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que te permite lo que te permite es que tú mismo puedas no solo ser mejor, porque tú aquí me dices, ya, pero ¿cómo compito con Amazon? Ya, pero es que no hace falta. Es que tú puedes tener un producto que sea único y que la gente desee comprarte. Ricardo, eh, hay otra pregunta de Francisco que nos dice si tener redes sociales es obligatorio o el cliente digital no las necesita. El, mira, eh, para todos, hay una respuesta que siempre es la correcta en marketing, ¿vale? En marketing siempre hay una respuesta que es la correcta y es depende. Depende siempre la respuesta correcta. Cuando pregunten algo, siempre depende es la respuesta correcta. Eso no falla nunca. ¿Necesitas redes sociales? Mira, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Yo, aquí hay... Yo digo la verdad. O sea, la verdad que mi opinión. No que sea la verdad universal. Pero mi opinión es que no todos los negocios necesitan redes sociales. Mi opinión es que no todos los negocios necesitan estar en todos los canales. El último punto de la, de la charla, vamos a hablar de los canales digitales, ¿vale? Pero no todo el mundo necesita redes sociales. No todo el mundo necesita, o sea, no todas las empresas necesitan todos los recursos de transformación digital que existen. Dicho esto, si es, bajo mi punto de vista, imprescindible estar donde está tu cliente. Si tu cliente pasa el 60% de su tiempo en Instagram, no hace falta que tengas TikTok, Facebook y Twitter. O YouTube, tienes que tener Instagram. ¿Por qué? Porque está ahí tu cliente. Y aquí me hace mucha gracia cuando yo hablo con gente que me dice ya, pero es que yo a mí Instagram no me gusta. Y le digo, pero es que a mí me da igual lo que a ti te guste. <risa> o sea, es que el negocio no va de ti. El negocio es tuyo, pero no va de ti, el negocio va de tu cliente, que es a la persona a la que tú quieres servir y aportar valor. Entonces, ante la pregunta, ¿necesitan redes sociales los negocios? Depende de qué es tu negocio, tu cliente está en las redes sociales, te necesita, que vendes, o sea, es que no hay una respuesta para todos los negocios. Me explico, ¿no? Bueno, voy a seguir el, con el punto y es... Que el cliente digital, también el otro cliente, pero el cliente digital quizás más, espera sentirse escuchado. Tú antes, cuando ibas a una tienda, obviamente querías que la persona que te atendiera te escuchara. Pero es que a día de hoy son los clientes los que le dicen a la empresa... ¿Qué es lo que quieren? Y te pongo otra vez un, un ejemplo con nosotros. Nosotros en Deportay que ofrecemos formación online para monitores, educadores y animadores, una vez al mes hacemos una encuesta a todo el mundo en nuestras redes sociales, que son muchos, de qué curso les gustaría que sacáramos. Nosotros les damos, no, no les decimos qué curso quieres que saquemos y que ellos ofrezcan. Bueno, eso lo hacemos a veces, pero no suele funcionar muy bien. Nosotros pensamos qué cursos quieren... Les ponemos los seis cursos que creemos que quieren y ellos votan. Y el curso con más votos, rara vez, es el que nosotros pensamos que tiene más votos. O sea, nosotros sacamos seis cursos y decimos, ah, yo creo que el que lo va a reventar es este. Nunca, o casi nunca acertamos. Siempre es otro. Entonces, el cliente le gusta sentirse escuchado y ver que tú vas creando productos y servicios... Acorde a lo que él quiere. Por ejemplo, imagínate que tienes una, pues eso, una, una tienda de, de azulejos, ¿vale? Tienes una, una tienda de azulejos y tú tienes siempre, pues, eh, 20 modelos de azulejos distintos. Y ahora te viene un cliente y te dice, oye, mira, pero ¿te has pensado poner, hacer azulejos que sean así rugosos, tal, tal, tal, tal, tal? Y tú, pues, esos azulejos nunca los has hecho porque no son el tipo de azulejos que tú crees que se venden. Pero, ¿qué ocurre? Internet está dando la oportunidad de que tú, sin hacer el azulejo, le propongas a la gente, oye, este azulejo que me ha pedido mi cliente Pepito, ¿os gustaría? ¿Lo compraríais? ¿Tendría viabilidad? Y la gente te responde. Y eso es increíble. Eso es increíble. Es un cambio de paradigma enorme. El, ante esto también hay una frase que me encanta, que me está viniendo ahora a, a la mente, que le preguntaron a Henry Ford y pues Henry Ford eh, decía que tú al cliente no le tienes que preguntar, que el cliente no tenía ni idea de lo que quería y en cierta manera tiene razón, ¿eh? Eh, aunque esto vaya en contra de lo que yo acabo de decir, en cierta manera tenía razón y os lo voy a explicar. A Henry Ford le preguntaron, el dueño de Ford, bueno el creador de Ford, le preguntaron Tú le preguntas a tus clientes qué quiere y dice, mira, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos en vez de un coche, ¿no? Y es verdad, porque en las grandes innovaciones, cuando se creó el iPhone, nadie le iba a decir a Steve Jobs, queremos un iPhone. ¿Por qué? Porque ninguno tenemos una mente, vamos, vosotros a lo mejor sí, si yo no, tengo una mente tan privilegiada como para imaginarme que el iPhone era posible, ¿no? Pero el resto de mortales que vendemos productos, servicios que ya tiene bastante gente, para nosotros sí es importantísimo preguntarle al cliente qué quiere. Luego, otro cambio enorme en las características del cliente digital es que son prescriptores. Si tú consigues enamorar a un cliente, si tú consigues que un cliente se quede súper contento con tu producto, con tu servicio, es mucho más factible y mucho más efectivo que lo comunique en las redes sociales sin pedir nada a cambio, a que lo haga de manera presencial. Y además tiene mucho más alcance de manera digital que de manera presencial. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en, en nuestros cursos, o yo en Ricardo Llamas, eh, con mis charlas, con los libros, con millones de cosas, que, movidas que yo tengo, es increíble el cariño que te da la gente el amor que te da la gente cuando tú realmente les aportas valor. O sea, yo he vendido un montón sencillamente gracias a la recomendación de la gente. Pero gracias a la recomendación de la gente que incluso ni me conocía. Y eso es increíble. Porque la gente cuando tú le aportas valor, sea lo que sea que tú ofrezcas, digitalmente, lo amplifican muchísimo más. Y al final, Internet, las redes sociales, el mundo digital, lo que es es un amplificador. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú pones en las redes sociales una mierda así de grande y la tiras para arriba, te va a caer mierda. Pero si tú en las redes sociales, o en las redes sociales o en internet, ¿no? No digo por qué ser solo las redes sociales, pones muchísimo valor las redes sociales te lo van a tirar para arriba y al final te van a impregnar de muchísimo valor, pero para eso hay que quitárselo ya pero es que, que estáis pensando todos y ponerse realmente a aportar valor a los clientes luego el cliente digital, a diferencia del presencial espera mucho más del, del proceso de compra de la experiencia de cliente espera que, que al no tener presencialidad les atendamos como si fuera presencial quieren llegar y tener toda la información muy clarita la gente piensa, eh, con, por norma general que el cliente digital quiere hablar con una persona pero el cliente digital solo quiere hablar con una persona cuando el trabajo no está bien hecho cuando el trabajo está bien hecho no quiere hablar con una persona cuando tiene absolutamente todo clarito especificado, fácil de leer, súper entendible y además toda la web, todo lo que tú creas genera la suficiente confianza que es la clave, el cliente digital no quiere hablar con una persona. Quiere hacerlo rápido y que le llegue ya. Pero cuando tiene que hablar con una persona es que algo del proceso no se está haciendo 100% bien. O vosotros cuando compráis en Amazon habláis con alguien. Cuando compráis en los grandes e-commerce nacionales, habláis con alguien, ¿no? Ricardo, eh, XR47, eh, nos pregunta... ¿XR que sí. es? ¿De Star Wars? No estamos en Star Wars, pero eh, se aproxima. Eh, pregunta si con un bot, ¿crees tú que sí quieren hablar? Eh, pregúntale, ¿tú quieres hablar con un bot? Es que, vamos a ver, con un bot quieren hablar. A mí, particularmente a mí, los bots me parecen una mierda. Sinceramente, a mí entiendo, entiendo la función de los bots. ¿Cuál es la función de los bots? Eh, mi cliente siempre pregunta las mismas cosas y yo quiero ser muchísimo más eficiente. ¿Estoy a favor de los bots? Depende, otra vez, de tu negocio. ¿Cuántos clientes tienes al mes? 100 Nada de bot. Un millón, bot. ¿Por qué? Porque un millón necesita un montón de gente atendiendo. Entonces, poner un bot eh, te ayuda a, a hacer más rápido ese proceso porque le puedes estar dando la información que busca porque es repetitiva y siempre la gente busca lo mismo. Pero hay muchísima gente que tiene 20 clientes al mes y pone un bot. Bueno, a ver, amigo, te está equivocando. Pero pues si tú con 20 clientes lo que te sobra es tiempo. <risa> o sea, lo que tú tendrías que llamarlo personalmente e ir a su casa a venderle. ¿Me explico o no? O sea que yo el, a mí los bots no me gustan nada y a mí no me gusta hablar con un bot nada. Y creo que a la mayoría de clientes tampoco. Pero ¿qué ocurre? Que si es una empresa gigantesca y tienes cientos de miles de peticiones y suelen ser repetitivas, tiene sentido que pongas un bot. Yo no lo pondría. Y yo no lo pongo. Lo que sí es cierto es que a lo mejor no un bot, pero sí, el, pero sí pondría típicas preguntas que siempre se responde lo mismo, que se intenten responder de una manera más rápida. Pero no sé, o sea, también está hablando con una persona que, que cuando llamo por teléfono al banco y me ponen dos veces la locución, me cago en todo. ¿sabes? Apostilla entonces que tenemos que intentar. Eh, la personalización de cada cliente atenderlo de manera personal a cada uno eh, no, no se trata de, de o sea, a ver o, obviamente tienes que intentar tratar al cliente de la manera más personal posible pero pero eso no significa que tú necesites o sea, si tú necesitas hablar con cada a, de, a ver, todo depende del producto si, si estás vendiendo ingeniería de la NASA es normal que tengas que hablar con el cliente pero si estás vendiendo macetas no hace falta que hables con el cliente. O sea, todo depende de lo que estés vendiendo. O sea, si eres abogado, pues obviamente tienes que hablar con tu cliente. No puedes hacerlo a través de un chat ni de un bot. Pero, pero si tú estás vendiendo un producto, si el cliente necesita hablar contigo, es que está mal hecha toda la estructura de tu página y el proceso de compra. Vamos, no es que esté mal, sino que no está perfecta. El, bueno, Luego, otra característica del cliente digital es que no solo recibe información, no solo es susceptible a recibir lo que tú les quieres comunicar, sino que el cliente aporta contenido sobre tu marca. Y eso es un cambio de paradigma enorme. O sea, la gente compra tu producto y lo sube a las redes sociales ellos Eso cambia las reglas del juego de manera radical, tanto para bien como para mal. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, el cliente digital, antes hablábamos, es más exigente, no es que sea más exigente, es que nosotros tendríamos que ser mucho más exigentes nosotros. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos es susceptible de ser comunicada al mundo. Y luego, por último, el cliente digital cada vez cree más en la economía colaborativa. Y aquí en economía colaborativa no solo te hablo de los bla bla car o te hablo de las compras en grupo, no, te hablo también de el cliente digital está más, no sé cómo se dice, tío, eh, involucrado en causas. El cliente, el cliente actual cree más en una economía sostenible cree más, o sea, no todo el mundo, pero en general, se une más a este tipo de movimientos. Y eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros ofrecemos. O sea, todo el tema ecológico, todo el Perdón, tema... Perdona, Ricardo, o... que, te, que te interrumpa. No es una pregunta de alguien en, en el chat. Es una pregunta ¿Sí? mía en particular. Eh, si no lo he entendido mal, eh, entonces el cliente actual está más preocupado por la responsabilidad social corporativa. Eh, ¿Cierto? Eh, ¿Tiene eso que ver con el tema... De, de que, por ejemplo, en tu restaurante, cuando pedimos comida para llevar, eh, los envases sean reciclados y todo este tipo de historia? ¿Es a eso a lo que estamos hablando, de la responsabilidad social corporativa? Efectivamente. A lo, eh, más que la responsabilidad social corporativa, que también, que también, a lo que yo me, me refiero es que hay que, o sea, lo estoy enfocando desde el punto de vista de, de que hay que tener cuidado. Me explico, si tú haces un producto hoy en día, os pongo un ejemplo, creo que fue, creo que fue Estrella Galicia. No, no, Estrella Galicia no. Eh, una, cer una cerveza hizo un anuncio el que salía... O sea, no, no enseñaba una cerveza, pero enseñaba el fondo marino, enseñaba las ballenas, enseñaba los delfines, hay que, hay, que, hay que proteger el mundo marino del plástico, eh, o sea, todo como ¡buah! somos la hostia de sostenibles, ¿no? Y de repente se hizo súper viral que... Toda la gente diciendo, sí, sí, un anuncio maravilloso, pero mira cómo vendéis la cerveza Y las cervezas las vendían de lata todavía con los círculos estos de plástico que, que tardan miles y miles de años en, en desaparecer. Bueno, pues se si hizo tan viral eso que tuvieron que cortar el anuncio. Y no salieron de el diciendo que lo, que, lo, que, que lo iban a quitar y todo. o sea A lo que me refiero es que la gente hoy en día está mucho más involucrada que antes. Aunque sea solo por hater, o sea, que no, que luego en su casa ni recicla ni nada, ¿sabes? Pero, pero que hay que tener mucho cuidado, porque es una característica muy importante dentro del cliente digital. Y nosotros, eh, nosotros en nuestros restaurantes, por ejemplo, no utilizamos plástico, todo es pla, que es un almidón de maíz, eh, no, eh, todos nuestros productos son, o sea, todos nuestros productos, todos nuestros envases son reciclados, tal, tal. Lo hacemos porque creemos en el medio ambiente, sí, sí, sí, pero bueno, es marketing. ¿eh? O sea, me explico, en marketing nosotros como marca lo que queremos es ser una empresa así. Queremos que la gente nos identifique con una empresa así. Para nosotros, más que responsabilidad social corporativa, es una estrategia de marketing para encantar a un público y además hacer un bien al mundo y a la sociedad. No sé si me he explicado, Ana. Perfecto, te has explicado perfectamente. Muchas gracias. Vale, a ti. Entonces, al final eh, hemos hablado pues, de, de cómo es el cliente digital. ¿Tenéis alguna duda sobre cómo es el cliente digital? ¿Algo que queráis saber? ¿Algo que os pase en vuestros negocios que queráis preguntarme? De momento, no hay dudas, Ricardo. Perfecto, me alegro mucho. Espero que haya quedado claro. Entonces, ahora vamos a hablar no solo de cómo es el cliente digital, que oye, maravilloso, cómo es el cliente digital. Vale, Ricardito, ya sé que es así, genial. Muchas gracias por tu aportación. Pero ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Porque ahora el trabajo es, el cliente digital es así, Ahora tengo que enamorarlo y conquistarlo para que me compre a mí y no compre a los cientos de miles que, de, de proveedores o de, o de empresas que hay. ¿no? Para ello, lo primero que hay que entender, y bueno, lo voy a dejar en esta diapositiva, lo primero que hay que entender es que hay que partir de una estrategia. Y aquí la gente se equivoca muchísimo. La gente pasa, eh, no, no piensa la estrategia. La gente pasa a la acción. Muchas veces a la acción sin conocimiento, lo cual ya es una, un suicidio, pero, pero ni siquiera se, se plantean la estrategia. La clave en toda estrategia de marketing, la clave en todo plan de marketing, la clave de un negocio es el cliente. Y todo tiene que ir desde el cliente para afuera. Muchas veces la gente dice, voy a, man, voy, a, voy a lanzar esta idea, ¿por qué? Porque me gusta. Pues es que a mí me importa una mierda lo que a ti te guste. Es que, es que esto no va de lo que a ti te gusta. Esto va de lo que le gusta a tu cliente. Y aquí soy súper taxativo. El cliente es el centro de todo. Vuestra tienda, vuestra web. Vuestras redes sociales, vuestro producto, vuestro producto. Vosotros no creáis un producto e intentáis vendérselo a un cliente. No, no, no, no, no. Vosotros encontráis a un cliente y le creáis el producto que esa persona quiere comprar. Es que eso es marketing. Y así es como las cosas funcionan. La gente lo hace totalmente al revés. Crea un producto porque ellos piensan que ese producto es maravilloso y luego busca a gente que se lo compre. Pero es que esto no funciona así. Esto va de encontrar a la gente que tenga una necesidad o quiera mejorar algo y nosotros dárselo. Entonces, el cliente es la clave de todo. Y en función de tu cliente, si es hombre o mujer, si tiene de 10 a 20 años, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, si le gusta el deporte, si le gusta la comida a domicilio, si le gusta la sostenibilidad, si le gusta la tecnología, si le gustan los ordenadores, si le gustan los cactus, si le gustan los muñecotes, esto, o sea, depende cómo sea, nosotros crearemos una estrategia digital y una estrategia de marketing diferente. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es, yo lo defino como, como el mapa del tesoro. Antes de empezar, tenemos que crear como un mapa del tesoro que nos vaya a llevar desde el punto A hasta el punto B. Esa es la estrategia. Y luego está el plan de acción, que es cumplir a rajatabla esa estrategia. Entonces, ¿por dónde empezamos? A la, a la hora de de crear una estrategia no tenemos nada 100% seguro. Lo que tenemos claro, lo que tenemos que tener cristalino es que tenemos que conocer a nuestro cliente mejor que a nosotros mismos. O sea, tenemos que saber mucho más de nuestro cliente que de nuestro propio producto. Y en cambio hay así de comerciales, así de autónomos, así de empresarios que saben... Todo de su producto son mega cracks en su producto, pero no tienen ni idea de su cliente. Y esto no va de productos, obviamente va de productos, tiene que tener un producto bueno, pero esto va de clientes, esto va de qué necesita tu cliente y cómo preparamos todo para enamorarlo y conquistarlo. Entonces, hoy en día tenemos diferentes maneras de comprar y vender, ¿vale? Hay diferentes tipos que son las que están funcionando. ¿Vale? Tenemos la parte de tener solo una tienda. ¿Vale? La parte de tener solo una tienda, que es como estaríais a lo mejor muchos de vosotros antes: tenemos solo una tienda y si la gente viene, maravilloso, o si yo consigo que la gente venga, maravilloso, o si la gente pasa por mi puerta, maravilloso. De tener una tienda, pasamos al webrooming, que era busco online y voy y compro en la tienda. Un momento, aquí tengo yo esto. Está saliendo aquí. A ver. Que no sé por qué me está saliendo esto. Que se me mueve. Perdón, perdón. ¿eh? perdón. <ríe> Ahora. El, tenemos el webrooming. El webrooming es súper utilizado. Eh, yo soy muy de webrooming, que es antes de comprar cualquier producto en la tienda, lo primero que hago es lo miro en el móvil, en el móvil o en, o en el ordenador. Miro, me informo. Esto es lo que ocurre mucho con los concesionarios de coches. ¿Quién se va a comprar un coche y no mira antes todos los coches, cómo es, eh, ve fotos, ve, ve? Sí, mira las características? Hombre, habrá gente que le guste más los coches y gente que le guste menos los coches, pero, pero suele ser así. Al final, la gente ve mucho en internet sobre el producto y luego decide ir a la tienda a comprar. Luego, una, una tendencia que cada vez es más utilizada y fue uno de los grandes aciertos del corte inglés y de, y de, y de Leroy merlin en la cuarentena fue el click and collect. Tú nos compras online, pero vienes a recogerlo. Esto tiene muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas veces que a la gente le gusta comprar online, pero también le gusta salir a darse una vuelta. Pero no quiere estar dando 25 millones de vueltas por ahí. Yo no, yo no soy de click and collect. ¿Vale? Pero hay mucha gente que sí. Entonces, esta, esta forma, digamos, esta estrategia de venta tam también funciona genial. El click and collect es lo mismo que el takeaway en los restaurantes. Llamo por teléfono y me paso a recogerlo porque está al lado de mi casa. Esto ha salvado la vida a muchísimos negocios en el confinamiento. Además, incluso a día de hoy aquí en Andalucía, que a las 6 de la tarde tienen que cerrar los negocios, él te permite tener un horario prácticamente hasta las 10 de llamar e ir a recogerlo. No puedes estar abierto, pero sí, o sea, en venta al público, pero sí puedes hacer click and collect o takeaway, lo cual es cojonudo. Luego tienes el showrooming, que es una de las cosas que más están sucediendo hoy en día. Y es, hoy en día me refiero incluso antes de la cuarentena del coronavirus. ¿Qué hace la gente? Me voy de tiendas. Vivo la experiencia en la tienda, lo veo, veo el tejido, me gusta, me lo pruebo, incluso mmm, vivo la experiencia de ir a la tienda, de salir a la calle, de bueno, pues todo lo que conlleva el retail, ¿no? Y luego voy y lo compro online. Y muchas veces uno de los grandes problemas que tiene esto es que hay gente que va, vive la experiencia en una tienda en concreto y luego compra en un mega store de otro lado, lo cual es Súper peligroso para tu negocio si es así. Ricardo, tenemos Dios. pregunta de Edu que nos dice si funcionaría el Click College en una tienda de decoración. Eh, ¿Funcionaría el clip and collect en una tienda de decoración? Yo estoy convencido de que sí, pero sobre todo la pregunta no es si funcionaría. Es, la pregunta es otra para mí, es qué tienes que perder. Que no tienes nada que perder. So solo tienes que ganar. Si la gente ya puede ir a tu tienda... Si es que lo más caro lo tienes, que, es que es la tienda. O sea, si la gente ya puede ir a tu tienda... ¿Qué más te da ofrecerles la opción de que lo vean tranquilamente? Darle toda la información, poner 10 millones de fotos... Hacerlo precioso, una experiencia increíble... Y luego darles la opción de venir a recogerlo... Para ahorrarse los gastos de envío... O para que tú les puedas atender mejor... O para cualquier cosa que se te ocurra. Yo, vamos, lo pondría 100%. De hecho, hay que, una de las cosas que vamos a hablar ahora es que no hay que elegir una de estas. Hay que intentar tener omnicanalidad. Hay que intentar tener el máximo posible siempre que aporte valor a tu cliente y que para ti sea factible. ¿no? Lo que no tendría ningún sentido es si tu cliente nunca va a ir a recogerlo a la tienda por ejemplo, Amazon, que dé la opción de click and collect y que tengas que irte a un polígono que está a saber tú dónde a, a recoger tu móvil que has comprado allí, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es que te lo manden a casa pues, en, en una hora. Eso sí que tiene sentido. Entonces eso tienes que valorarlo, pero vamos, yo lo pondría seguro porque la pregunta no es si funcionaría, la pregunta es qué vas a perder. Eh, vuelvo al punto número cuatro y hago mucho hincapié en el showrooming. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Hay mucha gente que se va, va a la tienda, va al corte inglés, mira la cámara de fotos, le saca toda la información posible al vendedor, disfruta de la experiencia de compra sin llevarse el producto, y luego desde allí se va a una esquina, mira, en un comparador de precios donde está más barata y se la compra. Esto hay que tener muchísimo cuidado. ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado porque si te ocurre esto, tienes que cambiar algo para que no te ocurra. Eso todo no significa que no vayas a atender a la gente. Pero sí que tienes que hacer de, con determinados productos diferentes estrategias para que esto no te ocurra. Y luego, por último, tenemos la parte de solo web. La gente que solo vende, igual que teníamos el punto número uno, solo tienda, pues en el punto número cinco tenemos solo web. La gente que compra solo en la web. Esto también hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque nos abarata muchísimo. O sea, tener una tienda física es absolutamente lo más caro que existe. Y barato no significa que sea rentable o no rentable, que es muy diferente, ¿vale? Pero tener una tienda física requiere una infraestructura. Muchísima gente que dice, no, es que yo con mi tienda... No, no voy a tener una tienda online porque al final me cuesta, da igual, lo cueste 1.500 euros y digo, ya, pero, pero, pero si tienes un local que te está costando 4.000 euros al mes. Son cosas no termino de entender. Como te digo, no en todos los negocios, ¿eh? Entonces, cinco claves para que cuides la relación con tu cliente digital. Hablamos, estamos todavía en el punto de la estrategia, ¿vale? Si hay duda, me vais preguntando. El primer punto es que tienes que conocer a tu cliente. Esto os lo he dicho hasta la saciedad. El cliente es el centro de todo. El cliente, desde el cliente, parte todo. Cuanto mejor conozcas a tu cliente, Mejor vas a poder servirle, porque al final, ¿qué hacemos los empresarios? ¿Qué, qué, qué hago yo aquí? Yo, yo estoy aquí para servirlos a vosotros. Soy un humilde servidor. yo a qué quiero? Serviros, aportaros el mayor valor posible para que cuando termine el curso digáis, Ricardito fue la mejor conferencia y que esta gente me contrate otra vez, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Eso es lo que tenéis que hacer, no hombre. Pero que, que al final, el. Yo lo que, lo que necesito, o sea, lo que yo quiero es serviros de la mejor manera posible. ¿Y, y cómo os puedo servir mejor? Intentando conoceros. Por eso yo, media hora antes de que os, de que os conectarais, pues estuve preguntando que quién era y que a qué os dedicabais, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque mi discurso debe cambiar para vosotros, que si hablo para ingenieros de la NASA, que lo único que les preocupa son... Los alienígenas en Marte. Pues claro, o sea, mi, mi discurso tiene que cambiar radicalmente, sobre todo si quiero encantar a los locos estos de la NASA. ¿Me explico? No, te, tiene que cambiar. Entonces, mi discurso, aún con el mismo contenido, aún con el mismo producto, debe cambiar en función de la audiencia. <coughs> Vosotros tenéis que conocer perfectamente a vuestro cliente para poder ofrecerle el mejor producto posible que necesitan. Luego otra de las claves del cliente digital es la trazabilidad. La trazabilidad suena así como muy rimbombante, pero la trazabilidad es como cuando tú vas a una cafetería y te dice Ricardo lo de siempre ¿no? y te pone tu pitufo catalana con tu cortado doble, que es lo que yo desayuno. Eso es trazabilidad, es conocer el histórico de cada uno de tus clientes. ¿Por qué? Porque conociendo el histórico de cada uno de tus clientes puedes ofrecerles un producto, un servicio muchísimo más personalizado y una atención muchísimo más personalizada que si no lo conoces. Punto número tres, la multicanalidad. El cliente digital no solo quiere verte en un canal, no solo quiere verte en la tienda física, no solo quiere verte en tu web, quiere verte en todos los diferentes canales en los que está él. O ella. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Tenemos que intentar ofrecer el mayor abanico útil a nuestro cliente. Aquí hay muchísimas veces que la gente dice, no, no, pero ¿tú en qué redes sociales estás? Yo estoy en todas las redes sociales. <coughs> pero vamos a ver, pero si tu cliente solo está en TikTok, ¿para qué estás en Facebook? Si tu cliente nunca va a estar en Facebook, el cliente de TikTok no va a estar en Facebook. Bueno, a día de hoy obviamente que TikTok está creciendo muchísimo y todo, ¿vale? Pero si tu cliente es de empresa B2B, a lo mejor tienes que estar en LinkedIn. No, no tiene sentido que estés en Instagram, no tiene sentido que estés en TikTok, no tiene sentido que estés en Pinterest. Me explico, ¿no? O sea, existe una o dos redes sociales, o tres o cuatro, depende a lo que te dediques, porque si eres mainstream, pues claro, obviamente tendrás que estar en más, pero. En función de dónde está tu público. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Punto número uno. Conociendo a tu cliente. El punto número cuatro. Para cuidar la relación con tu cliente. Es la inmediatez. Y esto hemos hablado antes. El cliente valora más. Rápido e instantáneo. Que barato. Y esto parece que no es así. Pero es así. El cliente prefiere. Rápido e instantáneo. A barato. Entonces, es muy importante que ofrezcamos un servicio lo más rápido posible. Y luego, por último, la fidelización. La relación con el cliente no termina después de la venta. La fidelización es la mejor estrategia de marketing posible. La fidelización es como uno consigue enamorar al cliente. Es como cuando te compras una lavadora, la pones en tu casa... Y al día siguiente te llaman por teléfono de Bosch y te dice ¿ha ah, puesto usted la lavadora, Ricardo? Y tú dices, ¿cómo? O sea, que he pagado la lavadora, que no hace falta que me llames. Pero no, si le llamo solo para preguntarle si usted ha podido ponerme la lavadora. Si me necesita, si necesita que le, que le enseñe en qué programa. O sea, bueno, a vosotros ha pasado eso alguna vez con una lavadora, a mí no. Pero si te pasa, te quedas loquísimo. O sea, te quedas enamorado. Dices, coño, qué maravilla. ¿Que me estás llamando para enseñarme a poner una la lavadora? ¿Que esto era o con una difusión así que nadie se lee? ¿O ciencia infusa? ¿O llamando a tu madre, mamá, tú sabes poner una lavadora? Entonces, hoy en día hay muchísimas estrategias de fidelización que cuidan la relación con el cliente enormemente y hay que utilizarlas. ¿Dudas por aquí? ¿Están despiertos, Manuel, todavía? ¿Están vivos? Están, están. Estamos todos, además, muy atentos a lo que... Vale, tenemos. voy a hacer una pregunta y dime en el chat qué dicen. No, no, ¿Os está gustando o está pareciendo interesante o... que como no os veo las carillas? Sí, no sé? mira, por ejemplo, a, aparte de darte las gracias por las respuestas anteriores, Sonia nos dice que está genial. Amalia, más que dudas, necesita un consejo. Pues, animo a Amalia... A que lo transcriba si quiere y se sí, lo lanzamos si sí, es sí, sí, sí, sobre esto, Amalia aquí está ¿en qué red social estarían mis clientes? y lo que tiene es una librería de segunda mano tus clientes teniendo una librería de segunda mano eh, yo, yo te voy a dar mi opinión, pero tú lo que tienes que trabajar en el punto número uno, conoce a tu cliente o sea, tú tienes que saber perfectamente dónde está tu cliente, o sea, si yo te digo de vender chucherías Seguro que me dices automáticamente dos, tres sitios clave donde vender chucherías. Entonces, aquí tienes que hacer un trabajo tú importante de conocer a tu cliente, pero teniendo una librería de segunda mano, yo estaría 100%, 100%, 100% en Instagram, estaría 100%, 100% en Facebook todavía y estaría incluso en Twitter dependiendo lo habilidosa que seas con las redes sociales. Pero ten en cuenta que al final en Twitter hay un montón de gente que lee. Hay un, Twitter, Twitter tiene dos vertientes. Tiene la parte hater, la parte meme, la parte tal, y luego tiene una parte muy intelectual. Instagram es súper guay. Para todo lo que es libros, a la gente le encanta subir sus libros, le encanta subir sus movidas, sus frases, a mí me gusta mucho Instagram para eso. Y luego Facebook, porque el público que ya es más mayorcito, todavía sigue en Facebook, entonces Facebook sería un buen lugar también. ¿Algo más, Manuel, por ahí? No te, no te escucho. Disculpa, había silenciado en vez de abrir el micro. Eh, Carmen Costa nos pregunta, ¿la estrategia de email marketing crees que es realmente clave para fidelizar al cliente? Yo email marketing no, no lo catalogo como una estrategia de fidelización de cliente sino para mí el email marketing es una estrategia de, te lo voy a decir con palabras normales, que es de, es que va a sonar muy mal como te lo digo, pero es, es una estrategia de calentar al cliente, ¿vale? El email marketing es una gran estrategia porque es, una, es un mecanismo de comunicación muy cercano en el que puedes aportar mucho valor al email marketing bien hecho. No el año lete con cuatro fotos y enviar a 10 millones de personas que ni te conocen, ¿vale? Vamos a entender que las cosas bien hechas, ¿vale? Pero creo que no es tanto fidelización que, se, que podría ser, sino como una herramienta de comunicación muchísimo más cercana que lo que hace es que la gente aumente la confianza en ti. Edu nos pregunta si crees que Twitter y Decoración se llevan bien. O mejor se queda con instagram y facebook y pinterest pinterest es una pedazo de red social para decoración absolutamente eh, yo twitter mira yo sigo yo no soy una pasionada de decoración enorme pero si sí me gusta algo y yo en twitter sigo una cuenta de decoración que no sé ni cómo se llama pero que siempre que sube cosas me gusta mucho, pero yo no, eh, depende el tiempo que tengas, si tienes un equipo, depende de muchas cosas, pero si eres tú solo, yo Twitter en concreto no sería la que más utilizaría, Instagram seguro, Facebook seguro y usaría Pinterest. Tenemos también a Blanca que nos pregunta, bueno, dice, esto es muy interesante, lo del email marketing para calentar al cliente, ¿no? un poco intercomillado, ¿no? Con un jajaja. Ja, ja. Sí, sí. Yo me dedico a esto y nunca lo había visto así. Pero si es una herramienta cercana en la que comunicarte de una manera más honesta con tu cliente, ¿eso no es fidelizar? Eh, a ver, eh, con respecto a lo que acaba de decir, para empezar, todas las herramientas de comunicación deberían ser honestas. Todas. ¿Vale? Y, y luego... Eh, obviamente, cuando tú la estrategia de email marketing, eh, eh, otro día eh, podríamos dar una clase sobre embudo de venta, ¿vale? Y os explico. El, el embudo de venta es un. No sé con si estáis familiarizados o no, pero vamos. El embudo de venta es una cosa así, ¿vale? Los clientes entran por aquí. El email marketing está en la fase media, que es la fase de generar valor para aumentar la confianza del cliente antes de la compra y venta. Luego. Después de la, de la compra y venta, el bienes, eh, viene la parte de fidelización. Y la parte de fidelización tiene una pequeña parte de email marketing, pero sobre todo tiene otro tipo de estrategias. El email marketing, obviamente, al generar confianza y relación con tu cliente de una manera mucho más cercana, obviamente fideliza, obviamente fideliza pero sobre todo lo que aporta es más confianza. Que también es una pequeña parte de fidelización, pero en el mundo del marketing la fidelización es como otra estrategia aparte. ¿no? Pero vamos, aquí nos podríamos poner mmm, minuciosos, pero que sí, que el email marketing también fideliza, que sí. Pero sobre todo lo que es, es genera mucha confianza. Si sí lo haces bien, también pueden hacerlo fatal y ser una... O sea, una bazofia, ¿sabes? Porque al final mandar un email que vienen cuatro fotos y, y no sé qué, al final la gente hace así y lo manda spam, ¿sabes? No, no tiene sentido. Pero un email marketing, si tú te dedicas a esto, ¿sabes? De lo que hablo, con un buen copywriting, con un buen storytelling, con un bien hecho, es maravilloso. De momento es todo. Ricardo. Perfecto. Entonces, una vez que que tenemos eh, clara cuál es eh, nuestra nuestra es, vamos, no nuestra estrategia digital, pero sí tener clara eh, los canales en los que vamos a estar, una de las cosas que se le suele olvidar a la gente y que para mí es importantísimo, es pensar <coughs> qué modelo de negocio es el que más se adecúa a tu cliente. Fijaros, y sé que soy muy pesado, pero es que soy así, que siempre hablo de tu cliente, porque el cliente es el centro de todo, no es qué modelo de negocio me interesa a mí, no, no, no, no, no qué modelo de negocio le interesa a tu cliente. Entonces, aquí están, os he puesto los diferentes modelos de negocio que existen en el mundo digital. Tenemos por un lado la tienda online con producto propio, es la tienda online de toda la vida, de hecho lo voy a ir pasando así para que lo vayáis viendo. La tienda online es, pues, una, una tienda en la que tú vendes tus productos, tus servicios. No tiene por qué ser... Eh, ¿Cómo, cómo se explico? No, no tiene por qué ser... Una, eh, muchas veces la gente se confunde. No tiene por qué ser un producto físico. O sea, puedes vender servicios desde un e-commerce sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero esta es la más transaccional, cualquiera que tenga un comercio, cualquiera que tenga un restaurante, cualquiera que tenga una tienda, cualquiera que tenga mmm, cualquier tipo de empresa, puede tener, bueno, cualquiera no, pero casi cualquiera, puede tener su tienda online. De hecho, debería ser casi obligatorio tenerla. Luego, el siguiente modelo de negocio es el dropshipping, ¿vale? El dropshipping se ha, digamos, está muy mal visto, entre comillas mal visto, porque toda la gente lo asocia a esto. Compro cosas en China, las vendo aquí, pero yo no tengo ningún producto. El dropshipping al final lo que haces es vender productos que tú no tienes en stock, pero no tienen por qué ser de China. Pueden estar en Ciudad Real. Pueden estar en Málaga, en Madrid, en Jaén o en Santander. Lo que pasa es que se utiliza mucho el dropshipping en China. O sea, en China. Más que en China, con empresas chinas. Entonces, el dropshipping lo que hace es que tú puedas vender un producto o un servicio sin tenerlo en stock. Y esto es genial, no solo para tener una empresa solo de esto, sino para tener una empresa en la que tú puedas ofrecer productos que tú no tienes. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que tú tienes una agencia de viajes y vendes pues, muchos viajes online porque la gente te compra. O sea, a ti no te costaría nada tener para tus clientes venta de maletas de viaje. Esas maletas de viaje de una empresa de cuenca maravillosa de total confianza tuya, lo que hace es que cuando la gente compra en tu tienda esa maleta, te da el dinero a ti, te llega un email a ti de que Pepito ha comprado esa maleta y le llega un email a la empresa de Cuenca de que Pepito ha comprado esa maleta. La empresa de Cuenca prepara la maleta, la embala, se la envía y te pasa la factura para que tú le pases la parte que habéis acordado por el precio de la maleta. ¿Qué hace el dropshipping? te permite la oportunidad de vender productos que tú no tienes por qué tener en tu almaceno, en tu tienda. A mí el dropshipping es algo que, bueno, que hay que saber, que, que puede funcionar muy bien para muchísimos negocios, pero que se ha visto un poco mal porque hay un montón de niños vendiendo cursos de, de cómo hacerte rico con tiendas de dropshipping, ¿no? Pero bueno. Tener cuidado, o sea, no, no cuidado porque el modelo de negocio es genial y está muy bien, pero sí tener cuidado con quién hace dropshipping. ¿Por qué? Porque cuando un cliente te compra a ti, la responsabilidad es tuya. Obviamente tú le echarás la culpa al otro y lo que tú quieras, pero al final la responsabilidad es tuya, porque el cliente te compra a ti. Y legalmente la responsabilidad es de la persona a la que tú le compras. Luego está el modelo de. Afiliación. Bueno, no sé si sabéis lo que es la afiliación. La afiliación es cuando tú vendes un producto en tu página web que no está en tu página web. ¿Cómo te explico? El, tú tienes... O, Habéis ido vosotros alguna vez de viaje, ¿no? Imagino. Y te has ido a Londres, o te has ido a Nueva York, o te has ido a no sé dónde. Entonces, nosotros las personitas de a pie, ¿qué hacemos cuando vamos a Nueva York? Pues miramos, ¿qué ver en Nueva York? no Para no irnos sin la sensación de que no hemos visto lo más importante. no. Entonces, lo que hacemos es, ¿qué ver en Nueva York? Y, en, y te aparece un bloguero súper amigable, maravilloso y guapo o oh, guapa que te pone una lista de todo lo que tienes que hacer en Nueva York. Y cada una de esas cosas que tienes que hacer en Nueva York tiene un enlace. Ese enlace te lleva fuera de su blog a otro sitio. Te lleva a una tienda, te lleva a una agencia de viajes, te lleva a un alquiler de bicicletas, te lleva a comprar una guía, te lleva a Amazon a comprarte esas zapatillas para que no te dan los pies después de andar. Esto no lo hace la gente porque sean almas caritativas, esto lo hacen por, o algunos sí, pero la mayoría no lo hacen porque sean almas caritativas, lo hacen porque ganan dinero por cada compra que se genera de ahí. Si tú pinchas en el enlace, ese enlace va con una dirección que se llama UTM, que va con una dirección que si tú en las próximas 48 horas compras en esa tienda algo, da igual lo que sea, no solo tiene que ser esto, le llega una comisión a esta persona. ¿Vale? Aquí no me voy a extender porque esto sería muy largo, pero esto se llama afiliación, marketing de afiliación, que es otro modelo de negocio. Luego tenemos aquí la membresía, que es el modelo de negocio de cuota de toda la vida. vale Por ejemplo, una membresía es Netflix, todos los meses pagas 10, 8, 12 dólares, lo que cueste, y tienes un montón de servicios que tú pagas mes a mes, no eres dueño de nada, sencillamente pagas una cuota por un alquiler de prestación de servicio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una membresía que es Dollar Shave Club. Dollar Shave Club es una empresa estadounidense que lo que dijo fue vamos a ver ¿cada cuántos afeitan los hombres? Pues los hombres decentes y no como yo, se suelen afeitar pues yo qué sé no sé si hay algún hombre decente que lo diga, pero más o menos dos, tres veces a la semana, no lo sé. Yo me afeito una vez cada diez días por ahí y así me veis cómo me va. Pero el, la gente pues suele afeitarse, pues yo qué sé, dos, tres veces a la semana. no Entonces, ellos calcularon que una persona, un hombre normal, suele afeitarse un número de veces y que cada mes pues termina su espuma, termina su aftershave, termina con sus cuchillas y que normalmente se tenía que ir al Walmart de turno, al Carrefour, al Mercadona o al SuperSol de turno y comprarse su espuma, su esterche y sus movidas. Y se dieron cuenta de que a nosotros los hombres, pues oye, porque pues particularmente esto no es algo que nos haga especialmente ilusión. Entonces se les ocurrió una idea y dijeron, voy, en lugar de que el hombre vaya a comprar eso al Carrefour, le voy a decir que si me paga, 12 dólares al mes o 10 dólares al mes, no sé cuánto era, le voy a mandar todo lo que necesita para afeitarse a su casa y no se tiene que preocupar nunca más de ir al mercado a comprarlo. Todos los días, uno, cinco, diez, el día que sea, le va a llegar su cajita y yo sin ningún problema le quito sus 10 euritos de la cuenta. Bueno, pues esta gente con esta idea le quitaron en dos años el 20% de la cuota de mercado a Gillette en Estados Unidos. El 20% de la cuota de mercado de Gillette en Estados Unidos es una barbaridad de dinero. Es tal barbaridad que al año siguiente Unilever, que es la dueña de Gillette, los compró por un billón, con B, no con M, con B, mil millones de dólares. ¿Qué os quiero decir con esto? Que un modelo de negocio pensado en mejorarle la vida a tu cliente puede ser prácticamente todo lo que necesitas. Porque tú te crees que ellos ofrecían cuchillas mejores que Gillette, ¿no? Que ellos ofrecían un After 6 mejor que otros, no. Que ellos ofrecían una espuma mejor, que no ofrecían un producto mejor. Sencillamente ofrecían una experiencia mejor y una forma de acercar el producto al cliente que le mejoraba la vida porque no se tenía que preocupar de nada más. Entonces, a día de hoy, el, el modelo de, de suscripción o el modelo de membresía se utiliza muchísimo y es una de las formas que tiene el mundo digital de tener clientes siempre de manera recurrente porque vosotros por ejemplo no sé, imagino que el 90% 80% tendréis Netflix y ya no os pensáis si te vas a quitar Netflix vamos, si piensas quitarte Netflix porque te vas a meter en HBO porque te vas a meter en Amazon Prime o porque te vas a meter en otra movida pero a ti no se te ocurre a día de hoy decir ah no, pues yo voy a volver a la tele tradicional vamos, yo creo eh, no sé, habrá de todo pero como norma general la gente no se lo plantea entonces es algo que hemos asociado en nuestra vida ¿por qué? porque nos ha mejorado la vida de tal manera en la que nosotros no nos tenemos que preocupar de qué serie ver porque ellos ya siempre se van a preocupar en dárnosla <coughs> que es igual que lo que ha pasado con que lo mismo que ha pasado con la empresa de Donald Shepard que os he explicado antes. Luego el siguiente modelo de negocio es el marketplace el marketplace es que muchísimos de vosotros, en función del producto o servicio que vendáis, podéis venderlo a través, a, a través, a través, sí, sí, a través, de diferentes marketplaces que existen, como puede ser, por ejemplo, Amazon, hay muchos más, AliExpress, Rakuten, hay muchos, ¿vale? Pero tú puedes vender tus productos o tus servicios mediante la tienda de Amazon. ¿Qué hace eso? Eso al final... Y yo no te digo que sea siempre una buena estrategia, pero a muchísima gente le está generando muchísima confianza. Pues muchas veces la gente dice, yo vendo este producto, este servicio, pero mi tienda no está generando la suficiente confianza. Con Amazon ya estás generando la suficiente confianza porque todo el mundo confía en Amazon. Y sabe que si se está vendiendo en Amazon es porque te va a llegar. Tú cuando compras algo en Amazon no dudas en si el producto te va a llegar o no te va a llegar. Ricardo. Ricardo pregunta: pregunta ¿Eh? Amalia, Ay, quien nos pisamos. Sí, eh, pregunta: a Amalia, si tendría sentido en, en su librería de segunda mano una membresía de un libro al mes. Tendría sentido, no tendría muchísimo sentido. Eligiendo el cliente el libro o recomendación, eso ya lo pregunto yo, no lo preguntaba Amalia, eh, eh, yo pero lo haría, tengo curiosidad. Yo, ambas opciones, o sea, yo creo, ambas. Que, yo, yo creo que sería maravilloso. Tener dos tipos de membresía. Una membresía en la que tú le mandas, en función de sus gustos, el libro que tú crees que le puede gustar cada mes, por lo cual yo cada... ¿Ves? Ya, ya me estoy emocionando, es que a me encantan los libros. O sea, pues aquí no, no lo veis, pero yo tengo una librería ahí delante, ahora mismo aquí aquí tengo algunos, tal, estos más de... Pero bueno, el... que me que el... Entonces yo ya me estoy emocionando porque yo digo, coño, si tú me envías a mí... Pa para empezar me tienes que demostrar que me conoces. Eso Es importantísimo. Pero luego, una vez que me conoces, tú me dices, mira, Ricardito, te mando por 10 euros al mes, no sé, por lo que sea, un libro cada mes a tu casa. Fíjate lo que estás consiguiendo. Para empezar, te compro ya 12 libros al año. Que yo compro 12 libros al año, pero no compro 12 libros en la misma librería todos los años. Eso sí es verdad. Bueno, sí, a lo mejor en Snack sí. Pero, pero bueno, a lo mejor no. Entonces, de esta manera ya me estás consiguiendo un año. Y además ya no necesito más libros. Por lo cual, no voy a ir a comprar otro sitio, a no sé que lo compre por impulso, pero yo también soy muy eso. Entonces, el... estaría muy guay que tú me dijeras a mí Ricardo, todos los meses te voy a mandar. Y además, como tú eres un pesado que solo lees ensayo y que eres un coñazo que siempre es lo mismo, una vez cada trimestre te voy a sorprender con una cosa que tú normalmente no la comprarías nunca, pero que te va a flipar. Conquistado. O sea, lo veo súper bien. Y Mira, además, te dice muchas sí. gracias. Qué ilusión. Le, le gusta, le gusta. <risa> o se ha emocionado sí, también con contigo. Pero, el... pero además es una compra recurrente. Pero, pero es que además también ofrecería la otra opción. La otra opción que es que tú tienes un cliente. Un... Tú puedes elegir tu libro una vez al mes. ¿Qué tiene eso? También está guay porque se beneficia por fidelización de un precio más barato. Tú te beneficias de que tienes unos ingresos recurrentes. pero eh, la persona tiene que meterse y elegir el libro y eso ya le estás dando trabajo a la persona pero, pero aún así también lo vería yo ofrecería las dos opciones, ¿por qué? porque yo de primeras incluso a lo mejor en, en las dos opciones pues dar una lista para que puedan elegir, no lo sé o sea a mí me mola la de sorpresa, pero yo también soy muy particular pero yo lo haría 100%, eh. pero yo lo haría 100% mm. perfecto, gracias ¿alguna más? Manuel, ¿tú me vas a soltar algo? No, no, de momento. Sí, sí, sí. Sigo, sigo aquí. Va, no, no, ya, ya. Sí que no, pezana, <risa> pero, no, no, pero no, no sigo. Estaría guay. Manuel, Manuel, no, no, no, no parece. Manuel ha caído. <risa> claro. El, escúchame, y hablando de mi amiga, ¿cómo se llama mi amiga, la de la librería de mano? Se llama Amalia. Amalia, hay un negocio, ya hablando aquí que tengo Amazon, hay un negocio que te cagas, en vender libros de segunda mano a través de Amazon. Mira, hay un libro. Mira, te voy a enseñar. ¿Dónde está? No tengo aquí. ¿Dónde está mi libro? Espérate, ah, no está ahí. Mira, hay un libro. Es que eso es una obra de... Eso es maravilloso. Hay un libro que es, para mí es el mejor libro de marketing que existe y siempre lo digo en todas mis conferencias que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing es un libro que está escrito en 1970 y pico y está vigente a día de hoy yo me lo leo todos los años el libro es la hostia Las 22 leyes inmutables del marketing ahora, no lo busquéis en Amazon porque a lo mejor hay un tío que lo vende y lo vende por 300 euros porque está descatalogado hay un negocio brutal en libros raros, pero no libros raros porque sea una primera edición de no sé qué, sino libros que ya no están descatalogados, que ya no se venden y la gente los vende en Amazon, pues por 50, 60, 70 euros. Lo vende carísimo porque... Hay gente que quiere ese libro y no lo puede encontrar en la librería de Amazon o no lo puede encontrar en las librerías habituales. Y estoy seguro que tú en tu librería de segunda mano tienes que tener libros de esos. Y la diferencia que hay con tu librería de segunda mano y con Amazon es que la gente en Amazon busca. Y si en Amazon solo hay tres libros como el tuyo que te compren a ti, es súper posible. Ricardo, tenemos una pregunta de un paisano, de, de Jaén en este caso que dice que propuso el tema de apadrinamiento de olivos. Por un precio X anual, la cooperativa lo que hacía era comprometerse a enviar eh, X cajas de aceite al año. Lamentablemente dice que no lo pusieron en marcha. O sea, que no que no funcionara, que no lo pusieron en marcha. Eso es. Ya bueno, pero es que el, el cementerio está lleno de las mejores ideas del mundo están en el cementerio. O sea, todo el mundo tiene ideas increíbles y esa, por ejemplo, me parece muy buena idea, me parece cojonuda. El que tú tengas tu aceite de tu olivo, que obviamente luego tú sabes que no es así, pero que estaría guay. Y el, a mí me parece una idea cojonuda y lo que pasa es que, claro, que al final pues, la gente no hace las cosas. Pero bueno, también a lo mejor una cooperativa, no sé el tamaño de la cooperativa, a lo mejor es muy grande, pero que una mega empresa no haga algo es bueno porque nos da oportunidades a los pequeños de hacer cosas. Entonces, el, bueno, eh, aquí os pongo un ejemplo de nosotros, esta es eh, una de mi empresa y nosotros ofrecemos servicios que muchas veces la gente solo asocia la venta online o el mundo digital a los productos y nosotros vendemos servicios, es el único canal que tenemos de venta de estos servicios, es todo online, pero los servicios son presenciales, pero lo vendemos todo online. Entonces, dicho esto, que ya hemos visto los modelos de negocio, ya hemos visto la omnicanalidad, ya hemos visto el cliente, aquí la mayoría de la gente me dice, vale, pero ahora, ¿qué es lo que necesito para hacerlo? ¿No? Sé que tenéis un módulo, porque yo me intereso por mis clientes, eh, sé que tenéis un módulo al final en el que habláis pues, de qué se necesita para transformación digital, herramientas, tal, que os va a dar Manuel de una manera magistral, pero yo aquí... Siempre os digo, siempre digo algo y es la transformación digital para mí tiene que empezar por uno de estos dos puntos. ¿Qué os va a hacer ahorrar dinero o qué os va a hacer ganar dinero? No os metáis en 10 millones de software que hacen esto. O sea, yo conozco un montón de gente que me empieza a hablar de herramientas como Senras como bueno, herramientas de todo tipo y luego no tienen ni idea de qué están hablando. O sea, en el mundo del marketing, la gente, mira, yo me dedico al marketing desde 2007, más o menos que termine. En 2007, eh, tú a la gente le preguntabas qué era marketing y la gente te decía, bueno, eso es publicidad, eso es vender, ¿no? O sea, la gente no tenía ni idea de qué era marketing. A día de hoy, todo el mundo ha oído hablar de la palabra marketing, de qué es el marketing, de que las redes sociales, de que el social media, de qué tal, o sea, de que el SEO, todo, todo el mundo sabe de marketing. La, la gente del marketing nos hemos vuelto en las blogueras de moda de internet, ¿vale? Pero la mayoría de la gente no tiene ni puta idea, y perdóname que hable así, o sea, la gente no tiene ni idea, la gente te habla de tecnicismos y te habla de palabras anglosajonas muy rimbombantes como... CRM y RP y palabras, eh, yo qué sé, o sea, la gente dice palabras que suenan súper rimbombantes para parecer que saben, pero realmente la persona que más sabe es la persona que es capaz de aterrizártelo y de explicárselo a cualquier persona que no ha escuchado ni ha visto un no ordenado en su vida. Pero la gente eh, suele poner eso así, como no para, para parecer que saben y una aura así como de superioridad. A ver, si tú te vas a meter en el mundo de la transformación digital, lo primero que tienes que hacer es conocer a tu cliente. Y una vez que conoces a tu cliente, es pensar qué tienes que hacer tú para encantar a ese cliente. Y una vez que sabes qué tienes que hacer para encantar a ese cliente, tienes que pensar qué herramientas necesitas para encantar a ese cliente. Porque herramientas tienes 10 millones, pero es que no las necesitas todas. Necesitas X las que necesita tu cliente para ofrecer ese producto, o ese servicio de la mejor manera posible y de la manera más rentable. Entonces, ¿por dónde empezamos en la transformación digital? Por ¿qué nos ahorra dinero o qué nos va a hacer ganar dinero? Y a partir de ahí vamos. ¿Por qué? Porque si implementamos una herramienta y nos ahorra pasta, bueno es. Si implementamos una herramienta y nos hace ganar pasta, buenísimo es. Así que empezamos por ahí. Si hablamos de web o de tienda online, tenemos muchísimas opciones. Aquí os he puesto las cuatro más importantes. Tenemos por un lado Shopify. Shopify está genial. ¿Por qué? Porque un mono con un sombrerito de payaso te hace una tienda en Shopify. Shopify está súper bien, te puede hacer una tienda de puta madre en dos minutos o en dos minutos en 20 minutos... Es, es cambiar, es súper intuitivo, funciona súper bien, pero no es tuya. Es un alquiler, es una membresía, es un negocio de cuota. Todos los meses pagas una cantidad y además pagas un porcentaje por cada venta. ¿Yo estoy en contra de Shopify? No. ¿Yo uso Shopify? No. Pero a mí Shopify me gusta. O sea, si tú vas a, poner, a probar, a vender un producto por primera vez y quieres testear si el mercado lo valida, hostia, pues mejor que hacer una inversión, a lo mejor de 1.500 2.000 euros, pagas 70 dólares todos los meses y a lo mejor te enfrentas a la realidad de una manera más barata. O sea, yo no estoy nada en contra de eso. De hecho, me parece una herramienta súper útil, pero tienes que saber que tiene sus pros y sus contras. El día que dejas de pagar, no tienes tienda. Siempre tienes que estar pagando, pero bueno, aquí es un poco como si hablamos pues de renting o, o comprar un coche, ¿no? Pues aquí hay opiniones de todo tipo, alquiler o compra, ¿no? Bueno, pues aquí hay opiniones de todo tipo. Luego tenemos PrestaShop. PrestaShop es una tienda online, fácil de administrar, pero no la más fácil de administrar. Y luego que tienes que ir comprando por las, una cosa se llama addons, pero que son digamos las funcionalidades que tú le quieras poner. ¿Quiero una funcionalidad para la web? Pues tienes que ir comprando como mini paquetitos que ir poniéndole. Luego tenemos WooCommerce, que es la tienda online de WordPress. Que yo es la que recomiendo encarecidamente para los que vais a empezar. Y para los que nivel intermedio también la recomiendo encarecidamente. Es la que yo uso en la mayoría de mis proyectos. ¿Y qué ventajas tiene? Que la tienda es tuya, que es muy fácil de... De, de modificar, de adaptar, que es muy fácil de aprender, que los plugins son gratuitos en un 80%, que tiene un montón de funcionalidades, que si se te rompe algo siempre tienes a mano a alguien por un precio hora bastante asequible que te lo arregle, o sea, yo es, la recomiendo bastante. Y luego tienes 10 millones de tutoriales en, en, en Google para mirar y hacerlo por tu cuenta de manera autodidacta, está genial. Y luego tienes Magento, que Magento ya es para Magento ya es para ingenieros. O sea, Magento yo no sé hacerlo. Me está hablando el, bot, eh, el Google, me está hablando. Ricardo, eh, aprovecho la, la pausa, únicamente son comentarios que, que han lanzado algunos participantes, sí. Sonia R, que sí que efectivamente en las redes sociales hay miles de, de gurús del marketing. ¿no? Y luego, por otro lado, Antonio, que había hablado antes de, del tema del apadrinamiento de, del olivo, dice que desde la Asociación Empresarial de, de, del Pueblo en Martos, pues lanzaron hace unos meses una tienda online, se supone, parece ser específica para sus asociados. Bueno, maravilloso, me parece genial. Claro, ¿eh? El, entonces, bueno, y luego aquí tenéis Magento, que Magento es, digamos, ya para, o para informáticos, o para gente que sepa programar, o para negocios que puedan tener a, a un informático dentro. En función, yo Magento solo lo utilizaría con proyectos súper grandes, súper testeados, que funcionan ya genial y que está súper demostrado. ¿Por qué? Obviamente, pues es, es mucho más caro de desarrollar porque necesitas a, a ingenieros trabajando en ello, no, no te lo hace un cualquiera como yo, ¿sabes? O sea, eso necesita gente experta en programación. Entonces, el, aquí os he puesto ventajas y desventajas de, de, de tener una tienda en internet, ¿vale? La ventaja, una de las principales ventajas es que tienes más clientes. ¿Por qué? Porque en teoría puedes vender a todo el mundo. Esto, esto nunca es así. Aquí la gente muchas veces dice, no, es que yo tengo una tienda online y me pueden comprar de todo el mundo. No, mira amigo, no. O sea, tú tienes una tienda online y tú estás en la última calle del último pueblo del mundo. Y conforme vas haciéndolo bien, invirtiendo pasta y haciendo las cosas bien, vas subiendo, de, mejorando tus calles. Pero cuando tú llegas a internet, tú estás en la última calle, a ti no te conoce ni Dios, ni te ve, ni Dios, ni nadie va a tu web. Lo que sí es cierto es que susceptiblemente si tú estás en Jaén, te puede comprar la gente de Jaén o la gente cerca de Jaén, pero si tú estás en Internet y haces un buen trabajo, te pueden comprar mínimo de toda España. ¿no? Así que en teoría vas a tener más clientes. Luego, otra ventaja es que no tienes horarios, vendes las 24 horas del día. Una tienda tiene horarios y ahora con el coronavirus más horarios. Es más barato. Porque tiene menos costes de estructura tener una web que tener una tienda. Pero no hay que olvidarse de que una web también tiene sus costes. No solo los costes de tener la web alojada, sino que necesita tiempo, dedicación y seguramente gente buena trabajándola. Luego, por norma general, sueles tener más margen de beneficio. No por nada, sino porque a menos coste de estructura, más margen. Y luego, los negocios suelen ser escalables. Tú tu tienda, si te entran 100 personas, la llenas. Aquí puedes tener 1.000 personas comprándote y no llenas nunca, el, nunca tu tienda. A no ser que te falte stock o que tu servidor no dé abasto. Y luego, desventajas es que cualquiera puede tener una tienda online en internet. Entonces, el trabajo no es tener una tienda online. El trabajo es generar la suficiente confianza para que la gente te compre. Porque aunque todos tenemos bastante confianza, a la hora de elegir entre tres tiendas con el mismo producto o con un producto parecido, siempre compramos la que más confianza nos da. En cambio, sobre todo porque es que no podemos tocar el producto ni verlo. En cambio, tú vas por un barrio que tú no has ido nunca, de una ciudad que tú no has ido nunca, entras en una tienda que no has ido nunca, ves un producto y aunque no te genere confianza la tienda, sí, al final... Sabes que compras ese producto y que lo coges y te lo llevas. ¿Me explico o no? En cambio, en Internet es diferente porque tú compras algo que tú no estás, bueno, que tú ves en una foto, pero que tú no estás tocando, oliendo ni te lo llevas al momento. Entonces necesita muchísima más confianza. Si yo pudiera resumir, una de las claves o la mayor clave para vender en Internet es confianza. Si tú generas confianza, vas a vender. Luego los productos o servicios, bueno, lo, lo que os he comentado, no se pueden ver ni tocar. Entonces, claro, al no poder ni verlos ni tocarlos, tienes que hacer un despliegue enorme de confianza para que la gente te compre. Tienes que poner más fotos, las fotos tienen que ser real, no pueden ser de archivo, opiniones de clientes, bueno, pues millones de cosas que podríamos tener un webinar solo de eso. Luego necesitas obviamente tener acceso a internet. No puedes tener si a una tienda en internet, en un sitio donde no hay internet, pues no vas a vender nada, está claro. Luego tiene sus dificultades técnicas. Pues oye, abrir una tienda pues, y física, pues bueno, pues echas arriba y, y vendes. Pero en internet, pues bueno, tienes que tener, que no es que sea muy complicado, pero bueno, tienes que tener unos ciertos conocimientos técnicos para poder vender. ¿Vale? Competencia, hay mucha más competencia la gente se cree que vender en internet es más fácil que vender en presencial. Eso es mentira. Hay muchísima más competencia en internet que en presencial. Lo que pasa es que también hay mucha más oportunidad. Y luego todo tiene eh, un tiempo de obtener resultados. Tú, por ejemplo, si abres un kiosco en una calle, es posible que ese día vendas. ¿Por qué? Porque la gente del tráfico de qué pasa pasa por tu, por tu kiosco y te compra. En internet tú abres un kiosco y vas a tardar un tiempo en vender. No es instantáneo como puede parecer o como pueda ser un negocio físico. Y luego por último, y con esto ya acabamos, que vamos bien de hora y luego ya si sí dejamos un poco de, de preguntas, si tenéis alguna pregunta o, o para que me digáis si os ha gustado y eso, es la comunicación. O sea, la gente... Tiene que encontraros. Si tienes una tienda online, la principal dificultad es que la gente te conozca. Es que la gente te encuentre. Existen 10 millones de canales posibles en los que estás. Tenemos TikTok, Snapchat, Instagram. Tenemos 20 millones de portales. 20 millones de Marketplace. 20 millones de todo. No hay que estar en todos sitios, tenemos que estar en los sitios donde quiere vernos nuestro cliente y donde va a ser más efectivo nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo elegimos en qué canales estar? Teniendo todos estos canales a nuestra disposición, ¿dónde estamos? Yo siempre digo que hay tres puntos. El primero es, como siempre, ¿dónde está tu público objetivo? ¿Dónde está tu cliente? Donde esté tu cliente tienes que estar tú. El segundo punto es donde te lo puedas permitir. Porque claro, tú me dices que mi cliente está en Sálvame Deluxe. Y yo no sé Sálvame Deluxe si es los viernes o los sábados por la noche. Pero es uno de esos dos días. ¿no? Pero ¿cuánto cuesta estar en un anuncio en Sálvame Deluxe? Mil euros el segundo. O sea, si estás 20 segundos en un anuncio, mil euros. Tu público está ahí, maravilloso pero te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. O sea, ¿tienes presupuesto para estar ahí o no tienes presupuesto para estar ahí? Y luego el tercero es que, entre comillas, da igual el presupuesto siempre que haya conversión. Me explico. Si tu público está en Sálvame Deluxe, te cuesta un anuncio 20.000 euros, pero con ese anuncio tú ganas 60.000 euros de beneficio de la cantidad de clientes que te han entrado, hostia. Ya me buscaré yo la vida para conseguir esos 20.000 euros, porque esto es súper rentable. Multiplico por tres mis ROAS, o sea, mi retorno de anuncio. O sea, es súper interesante. Entonces, siempre que vayáis a elegir un canal, pensad, ¿dónde está mi público objetivo? ¿Me puedo permitir este canal? ¿Y en qué canal convierto más? ¿En qué canal transacciono más? Y luego aquí os he puesto un poco los diferentes canales que tenéis en el mundo online. Para eh, elegir. Tenemos SEM, que son los anuncios. Tenemos, podemos hacer anuncios en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. En función de tu audiencia y de tu tipo de contenido, puedes elegir anunciarte en un lugar o en otro. Luego tenemos el SEO, que es los resultados orgánicos de Google. Que cuando alguien busque nuestro negocio en Google, le aparezcamos. Que cuando alguien busque una palabra clave relacionada con nuestro negocio, le aparezcamos. Luego está la generación de contenido. Tener blog, post invitados en otros blogs. Si te quieres hacer un podcast como el mío, que os recomiendo a todos, no que me escuchéis a mí, pero creo que os puede aportar mucho valor mi podcast. Que se ponéis en cualquier... Eran, eh, publicidad, publicidad, no, pero realmente creo que os puede aportar valor. El, en cualquier canal de podcast, el, ponéis Ricardo Llamas o ponéis Elígete a ti mismo, que se llama mi podcast, y lo encontráis. Si no, de todas maneras, en Instagram Ricardo Llamas el, tenéis ahí el enlace directamente al podcast. ¿Vale? El, pues tener un podcast o tener un canal de YouTube. El Rich Media y Banners eh, lo pongo, pero bueno, es, eh, es tener banners en diferentes eh, páginas para que la gente te conozca. Yo no os lo recomiendo, ¿vale? Pero bueno, hay que ponerlo. Luego está la estrategia email marketing, que hemos hablado antes. Luego tenemos afiliados, que hemos hablado antes. Social media, que son la gestión de las redes sociales, que tenemos pues muchísimas. Facebook, Instagram, TikTok, eh, Pinterest, Snapchat... Linkedin, bueno, pues un montón, ¿vale? En función de dónde esté tu público objetivo, pues elegimos estar en una o en otra. Y luego también están los influencers, la estrategia de influencers, que la gente te conozca a través de gente que utiliza tu producto o de referentes de tu sector que utilizan tu producto. Y, bueno, abrimos turno de preguntas porque hasta aquí la conferencia antes de las preguntas manuel me gustaría preguntarle a la gente que si les ha gustado la verdad que, que sí. oye, me encantaría que le hubiera parecido interesante y ahí te han escuchado y esperamos respuestas yo estoy seguro de que sí porque mucho muy interesante muchísimo muy interesante y ameno también nos dice sonia interesante ah, me alegro. Me alegro. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que nos quedan 10 minutos, eh, si ah, queréis. Hacía años sí. que no aprovechaba tanto un webinar. Cole. Ah, ¿Cómo de... se llama? Amalia, es la. la Am persona Amalia, que, tío. Gracias. Son libros de segunda mano. De acuerdo. Gracias, Amalia, me, joé, me, me llena de ilusión. Al final. Al final es mi objetivo, eh. mi objetivo también es que me paguen, ¿no? Y que <risa> pero, pero mi objetivo sobre todo es que va a poder aportaros, aportaros valor, ¿sabes? Porque es lo que al final te reconforta. Hay tanto contenido por ahí de. A mí siempre me gusta, pues, oye, ser un poco diferente intentar, pues, aportar valor dentro de la complejidad que tiene, pues son overos y, y, y eso, pero bueno, me alegro, oye, Amalia. Gracias. que muy bien, que le ha gustado mucho, Francisco. A mí me está encantando, muy interesante qué de guay. veras. Dice os informática. Me ha reenganchado, me he reenganchado tarde por mi trabajo, pero ha sido muy útil. os dice Antonio guay. desde Martos. Qué guay, qué guay. Qué guay, pues me alegro muchísimo. Preguntas, venga y como colofón, algo, algo, aunque sean preguntas de vuestro negocio, algo que os pueda ayudar, aprovecharos de mí. Cobro un huevo por hora, ¿eh? O sea, hay que aprovecharos. La ocasión, la ocasión es única. Muy bien, ¿no tenéis ninguna duda? Bueno, dirijo a los asistentes de, de, de referente, como dice Ricardo, a vuestro negocio. Sonia pregunta, por ejemplo, ¿vas a dar charlas sobre embudos de venta? Se ve que, que, que le eh, ha gustado lo que has comentado. Sí, mira, eh, a ver, eh, quizá en algún mejor en otro programa que, que organicen aquí ellos, eh, podré dar una charla, pero de todos modos, en mi podcast, en... Te metes en Instagram, pones Ricardo Llamas y ahí tienes un le das a seguir, nombre no, broma. <risa> el, es que es un marketing, no. le, Ahí tienes el enlace de mi podcast. Le das, entras y ahí tienes eh, varios episodios de embudos de venta. Uh -huh. Que además están muy ameno y dicho con palabras muy sencillitas que seguro que te aportan valor. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver. Si sí, Ana, Ana, organizame otro webinar de embudos de venta. Francisco, lo, tengo, lo tengo apuntado, lo tengo apuntado. Ricardo, Francisco pregunta si recomiendas Yo. usar WhatsApp Business, por ejemplo, en este caso, para un negocio de su hermana que tiene una peluquería. ¿Cuál es, eh, ¿cuál es la respuesta correcta en marketing? Depende. Eh, was, eh, ¿Utilizar WhatsApp Marketing para una peluquería? Mira, a priori sí. Pero la respuesta es que depende, o sea, la, la verdad es que depende el caso, porque ¿va a poder atenderlo o no va a poder atenderlo? Porque si a lo mejor ella está cortando el pelo todo el día y no va a poder a a atender el WhatsApp, eh, pues, pues es contraproducente. Pero por otro lado, a lo mejor dice, no, mira, es que yo, aunque estoy cortando el pelo, contesto más rápido al WhatsApp que, que, que una llamada de teléfono. Entonces, a lo mejor sí le viene bien. Depende de la propia idiosincrasia y de la forma de trabajar de tu hermana, pero a priori puede ser una muy buena estrategia de comunicación. Dice que son tres personas, dice Francisco, añade un poco, eh, mm. más a tu pregunta, son tres personas y ahora están poco, con poco trabajo. Pues entonces sí, 100% sí. Porque es que al final, os es que, lo he dicho antes, es que no es, puede ir bien o puede ir mal, es que tienes que perder por probarlo, nada. Y si tiene poco trabajo, más todavía. Pero lo que sí que les recomendaría enormemente es SEO de su peluquería. SEO local. O sea, que la gente busque una peluquería por su barrio y salga ella. Yo tengo un buen amigo mío que, que se le hizo el SEO de la peluquería de su mujer y le va como un tiro. Apuntado. Pregunta también, ¿qué aporta WhatsApp Business que no aporta WhatsApp normal? No soy un experto en WhatsApp Business, pero lo que aporta sobre todo es, me parece que te deja respuestas automatizadas, que lo puedes gestionar desde el ordenador y poco más, ¿no? Sí, yo añadiría si me permites, Ricardo, sí, sí. que algo conozco, conozco <ríe> el tema también, eh, sobre todo además te permite abrir un perfil también personal y, e incluso hacer un catálogo de productos, que a lo mejor en el caso de la peluquería, pues podían ser, no sé, unos recogidos para determinadas festividades o si se trabaja también el tema de belleza pues algo relacionado con eso entonces tiene esas Pequeñas ventajas sobre el WhatsApp Messenger o el WhatsApp normal, ¿no? Mm. También pregunta. Eh, ah, Amalia dice: eh, No se ha atrevido a hacer un blog todavía y cree que debería. ¿Qué opinas tú, Ricardo? <coughs> Que depende, es que, o sea, que, que depende, Amalia, no, depende de la cantidad de trabajo que tengas, eh, depende de, de cómo te conoce tu cliente, depende de cuánta gente te vaya a poder leer, depende de si sabes hacer SEO o no, depende de qué objetivo tienes. O sea, yo creo que hacer cosas sin una estrategia y sin un criterio es una estupidez. Yo pienso que hay que tener una estrategia, pensar el qué y sobre todo el por qué y luego hacerlo. Creo que es mucho más importante a lo mejor que te crees la membresía ¿sabes? ahora mismo que que te crees el blog. Que esto no significa que no sea importante crearte un blog, pero es que depende. Es que a lo mejor no estás gestionando en tus redes sociales bien y es más importante tener las redes sociales bien, bien empleadas. Es que a lo mejor, es que todo depende de la cantidad de recursos que tengas, del tiempo que tengas, de, de para dónde vaya tu, estrate, tu estrategia. Depende de un montón de cosas. La membresía, dice Amalia, que, que lo tiene, que eso ya le ha quedado claro y, y bueno, y, y apuesta por eso seguro pero y entre un blog y un directo de Instagram ¿qué le recomendarías? Pues lo que le recomendaría es que son cosas absolutamente diferentes o sea que es como que ella me diga oye, ¿qué opinas? ¿entre comprarme una tele o ir al cine una vez al mes? Pues mira que son cosas totalmente diferentes eh, es que no tiene nada que ver eh, dicho eso yo me preocuparía mucho más de crear una comunidad fuerte en Instagram antes que de tener un blog en su caso, no en todos los casos, ¿eh? en su caso. Perfecto, así lo hará, dice. En este caso contesta, así lo haré, Carlos Javier, ¿no? El, el, el sí. Había preguntado por el tema del SEO local, ¿no? Al que o le has recomendado el SEO Local. Ah, vale. Os pues he hecho una foto para mi Instagram. ¿Alguna otra cuestión que tengáis? Aprovechar que tenemos a, a Ricardo. Nos pregunta XR47: ¿A qué negocios profesionales o profesionales le recomendarías tener un podcast o hacer o trabajar un podcast? Pues. Eh, sinceramente a casi todos eh, sinceramente a casi todos yo, yo tengo un podcast desde hace bastante tiempo y que me escucha mucha gente y creo que es una herramienta súper poderosa siempre que tengas algo que contar pero todavía el podcast el podcast, mira el, esto creo que no lo he dicho nunca y lo voy a decir a vosotros, pero es algo que yo pienso el podcast es el nuevo blog hoy en día tener un blog es importante, sí, pero sobre todo por SEO pero hay 10 millones de blogs y podcast cada vez hay más pero no hay tantos entonces el podcast es todavía una pedazo de herramienta para poder crearte una audiencia y además podcast tiene una cosa muy buena y es a mí la gente me dice me dice Ricardo, tío, es que yo viajo contigo en el coche de que, es que, o, o me cruzo por la calle con alguien y me dice, tío, te estaba escuchando, es que es como la radio, pero, pero mucho más cercano sobre algo. La gente te está escuchando aquí y es... Yo el podcast lo recomiendo muchísimo. Ahora, eso sí. Por ejemplo, un podcast de una cooperativa de aceite, pues no te digo que no fuera disruptivo y que a lo mejor lo reventara y fuera la hostia, pero que no lo sé. Pero yo creo que el podcast es muy muy, muy, muy buena herramienta. También se te tiene que dar bien. ¿Y sabes si escuchan los podcasts personas de todas las edades? Escuchan los podcasts personas de todas las edades. Lo que pasa que obviamente eh, yo creo, y aquí me lo estoy inventando, ¿eh? o sea esto no es un dato 100% efectivo, pero yo creo que de 20 a 50 sobre todo. Yo creo que menos de 20, no sé si escucharán muchos podcasts, y de más de 50, no lo sé tampoco. Quizás hasta 55, es que no lo sé, no lo sé, ahí me pierdo. Pero la gente de mi edad, yo tengo 37, la gente desde de los 24 hasta los 46, te aseguro que escucho una pasada de podcast. Dice Antonio que imagina que dependerá de la temática... Claro, claro, también depende de la temática. Por eso, el pero pero aún así, hay, hay podcasts como La Vida Moderna, que es de David Broncano, La Resistencia y eso, que son podcasts que escucha, pero millones y millones de personas. Y eso te y millones y millones de personas tiene que ser gente de todas las edades. ¿Alguna cuestión más para Ricardo? Y algo concreto que queráis sobre respuestas sobre vuestros negocios. Los pequeños vídeos en directo de Twitter, ¿crees que los ve la gente? Los pequeños vídeos en directo de Twitter creo que los ve la gente, pues depende de quién seas tú. Si eres Gerard Piqué, pues sí. Pero sí. si eres una persona pequeñita, pues seguramente no. El, yo haría más directos de Instagram que de que de Twitter pero todo depende de dónde tengas la comunidad, me explico si tienes una comunidad guay en Twitter pues hazlo en Twitter, si tiene una comunidad guay en Instagram pues hazlo en Instagram, pero a priori creo que, hombre yo no he visto nunca un directo en Twitter de casi nadie ¿vale? ¿y crees que convierten en ventas? Son menos yo, las redes sociales mira, o yo os voy a decir os eh, lo voy a decir pero esto suena feo, pero con, os lo voy a decir con todo mi cariño yo, yo el, el otro día me inventé una cosa también, yo llevo una, con una comunidad siete años, ¿eh? creando una comunidad y manteniéndola, la gente confía mucho en mí, pero yo saqué el sábado cuando me levanté se me ocurrió una idea la lancé y el domingo la cerré con más de uno, dos, eh? cinco cifras de facturación. Por poner un history, una historia en Instagram. ¿Vale? El, las redes sociales venden, pero las redes sociales no son un mecanismo de venta. ¿Me explico o no? La gente me compra a mí porque confía en mí y porque era el producto que ellos querían y yo se lo ofrezco y se lo ofrezco a través de las redes sociales pero porque confían en mí, porque yo me he ganado su confianza durante todo este tiempo. Las redes sociales son un elemento de confianza y luego sirven como comunicación para vender algo. Pero si tú solo piensas en convertir, convierten más los anuncios que las redes sociales. Me... No sé si me he explicado. Sí, funcionan más como, como altavoz en un momento dado, pero no por Efecto. ser llegado, vas a lanzarte... Efecto. Efe, efecti efectivamente, efectivamente para, para vender tienes que generar la confianza de la gente, la gente tiene que confiar en ti, y si la gente confía en ti vas a vender en las redes sociales, vas a vender en tu podcast, o vas a vender en tu tienda, o vas a vender por la calle, pero, pero la herramienta lo que es una herramienta de confianza. Bueno, ya veo a Ana por aquí, imagino que para darnos ya <ríe> la finalización... Bueno, no cabe duda que, que la masterclass ha sido todo un éxito. Eh, no habíamos visto a los alumnos tan activos en todo el curso. Eh, os bueno, quiero agradecer bueno. a, a todas las preguntas tan interesantes que habéis hecho. Eh, me ha resultado especialmente curiosa la de la de los podcasts. Eh, tengo un hermano podcaster, además. <ríe> eh, bueno, Muy que, bueno, además. Sí, sí, no no es malo, no es malo el chaval, no se le da mal. <ríe> No se le da mal y, y es un, una cosa sobre la que yo siempre he tenido dudas, por ejemplo. Entonces, eh, y mira que a mí el tema del marketing no se me da mal tampoco. Pero el tema del podcast siempre es algo que, que, que tengo dudas de si termina de arrancar o no termina de arrancar, de si vende o si es una cuestión más okay. de posicionarte como mira, experto. Yo, claro, mira, yo os pongo un ejemplo. Imaginaros, mira, vosotros ahora eh, el, de las 40 personas que estén aquí o 20 o los que estéis, eh, a, ahora ellos cogen y me siguen en Instagram y, y yo subo mañana un episodio del podcast y escuchan el podcast y luego escuchan otro episodio del podcast. Al tercer episodio del podcast y de haberme visto aquí, automáticamente ellos ya confían en mí porque ellos, o sea, confían en mí, obviamente no para darme la herencia de su madre, pero, pero sí dicen, mira, este tío sabe de lo que habla y si hace un programa que me pueda ayudar en esto y va en el precio que yo me puedo permitir y tal, pues hostia, yo confío en él y es mucho más fácil confiar en alguien cuando tú lo escuchas o cuando tú lo ves o cuando te transmite las cosas así que cuando tú lo lees claro entonces por eso yo creo tanto en el podcasting Bueno, pues muchísimas gracias a todos eh, que sepas Ricardo que nadie de los que han entrado se ha ido, todo el mundo ha permanecido hasta el último ah, segundo que no es lo normal gracias. no es lo normal ah, ya, ya, ya. Eh, todo el mundo está siempre recreado es. y viene un ratito y se va cuando tiene cosillas que hacer y tal eh, así que te lo agradezco muchísimo, como siempre vale, un placer colaborar contigo Igualmente, muchísimas gracias por pensar en mí muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos por las redes quien quiera Venga, estupendo A vosotros os vemos en la plataforma que está Manuel ahí esperando y la semana que viene con un nuevo, una nueva masterclass no olvidéis entrar en la plataforma. Venga, un beso. Un beso a todos. Muchísimas gracias, Ricardo, Manuel. Chao. Chao, gracias. hasta luego.